you. Mm -hmm. Muy buenas Robianos, buenas noches, bienvenidos a la hora virtual, ese programa donde hablamos de un montonazo de cosas que han ocurrido en el mundo XR la pasada semana, que se van condensando, condensando, y al final hacen un programón de hora y media, dos horas, tres. Bueno, yo queda tres horas no hemos llegado, pero a lo mejor podríamos llegar hoy. Además, si estáis viendo, la gente que nos acompaña, no está Ramón, no está, no está el bajista, que es el quien marca el tiempo, quien marca. <risa> está Julio. Julio a, a, arroba caos. Está aquí. Yo lo conté a Ramón, o sea que... claro. Que... Y a su lado está Víctor, cofundador de, de Yerba Buena VR. Una ya Hemos hablado de vosotros mil veces aquí en, en, en La Hora Virtual sí. y en general en, en La hora Virtual. Eh, vosotros hacéis streaming, os dedicáis a coger grandísimos eventos, eh, empaquetarlos, meterlos ahí en el streaming, que es de lo que va el programa de hoy, y enchufárselo a cuanto más gente mejor, con la mejor calidad posible. ¿no? Más o menos va así el, el speech, ¿no? Lo intentamos, lo intentamos. Eso lo intenta. sí. Bueno, pues eh, muchas gracias por la invitación, Oscar, y bueno, encantado, Julio. Lo mismo digo. Sí, aquí, aquí estamos bueno. todos. Oye, eh, el otro día, Robianos, eh, alguien dijo que se nos oía de pena, y es verdad puede ser que se nos oiga de pena, porque no tenemos la mezcla final. Así que decirnos, en un momento dado, decirnos, eh, oye, es que se te escucha muy bien o muy mal o como sea. ¿Vale? Pero sí contarnos a ver qué, qué tal. Si no, vamos escuchando poco a poco. Bueno, como no está Ramón, vamos a intentarlo hacer medianamente ordenado. Vamos a empezar, como siempre, por los titulares. Y ya os avisamos que después de los titulares, después del software, después del hardware, nos vamos a dedicar a hablar de Virtual Desktop, vamos a dedicar a hablar de Air Link, vamos a hablar del H264, del H265, de los bitrates, de los bitdepth, de. Uf, uf, uf, un montón de cosas. A ver si así, eh, con Víctor, que es un profesional de esto. Salimos de aquí todos estupendamente. Y lo que se nos quede, esas preguntas que se nos quede, se las podemos hacer al chat GPT, ¿no? Es increíble, sabe de todo, el desgraciado. Tú lo has estado probando, ¿no, A mí me va a educar. Claro que estás Es alucinante, la verdad. O sea, yo estoy notando cómo me desvanezco como cuando Thanos hace así... Y, y se empieza a desvanecer la mitad de la población pues mi puesto de trabajo estaba empezando ya a evaporarse un poquito ¿no? <ríe> sí, eso es verdad, al alguien le preguntó no a, ¿cuáles son las profesiones del futuro que se van a ir al garete? y hizo una lista, el de gracio. O sea, no, no dijo, no, no, ninguno de vosotros, todos sois necesarios. No, hizo una, pues posiblemente se vayan, pa", y empezó a hacer informáticos, periodistas, no sé qué, ta, pues todos fuera. Y yo creo que los únicos que se quedaban eran los camareros, porque siempre tiene que haber alguien, eh, los operadores, alguien tiene que arreglar cuando se rompa algo, y poco más, el resto era carne de IA. Así que así, así es como estamos no sé. Me tengo que buscar otra profesión ya pero bueno Después del programa de hoy Bueno, ahora vamos a hablar de esas cosas Veréis que a lo mejor el programa siguiente lo hacen tres Pero tres que ni siquiera existen Con un guión que ni siquiera existe Bueno, le dejaremos a Ramón, Ramón sí estará Ramón estará con él para ponerle el primer, Porque si no, el GPT pues, se va por la rama pues Como nosotros... Nos Ramón es necesario bien, siempre y si no, sí. no nos vamos nosotros por las ramas no hace falta que sea GPT. O sea que no, Ramón es, es necesario. Bueno, oye, vamos a empezar con una llamada, una llamada de... Un aviso, ¿cómo es esto? Aviso de socorro, decían en la radio cuando yo era, era joven, ponían eso. Aviso de socorro. Eh, pues eso, aviso de socorro. Developer permission, si tenéis algún Unas quest que os las hayáis puesto y no podáis acceder al modo desarrollador aunque no lo seáis, pero sabéis que el modo desarrollador habilita el ADB, por ejemplo habilita que podéis meter cosas por SideQuest si no podéis hacerlo, no es que Zuckerberg por la noche haya levantado la varita mágica y haya dicho, os vais a ir a la mierda todos no, es que han tocado algo en algún momento, las cosas que pasan en el hardware y en el software, y puf, alguien la ha y ha puesto un punto y coma donde no ponía y entonces algunas cuentas no pueden acceder incluidas mis quests que están ahí o sea, tenemos un montón de cuestas en la oficina y las mías de casa son las únicas que no van. Como en la vida real. Así que no es que nadie, ya os digo que no es que haya hecho nada raro. Pero entonces, claro, yo, yo me preguntaba, o sea, eh, porque claro, en Japón, en otros sitios, eh, tú, Víctor, Víctor, que eres, eres, tú eres mexicano, ¿no? Es correcto, sí. Allí en México tenéis, hay alguna alarma, ya la, por ejemplo no sé, en Japón hay alarma de tsunamis, en otros sitios hay alarma de terremotos. Tenéis ahí alarma de algo? Sí, está la alarma sísmica que caray, de las pocas cosas que suele funcionar bien, eh, por lo menos no da ningún falso negativo que yo sepa, aunque bueno ya tiene sus años que no vivo por no. allá, pero sí. Bueno, pues eh, en el futuro posiblemente en el presente futuro, bueno, ya en el presente debería haber más alarmas, ¿no? O sea, deberíamos tener todos una cosa así en casa el National Emergency, no, esto es un como un altavoz aquí puesto en, en medio del salón que te vaya avisando, porque claro, bueno, emergencia, ¿no? Alerta de emergencia, todo el mundo, evacuación ¿por qué? Porque viene algo algo pero todo el mundo corriendo. En la vida de moderna deberíamos tener este tipo de cosas o sea, caída masiva de Google no esto es una emergencia de verdad, o sea si, si no te va Gmail, si no te va Google, pues, sería el caos en las ciudades. O sea, sería peor sí. que quedase sin, sin agua ¿no? o, o, o sin comida. No eh, sé yo. Bueno, existe sí. downdetector.com que claro. te dice de algunos servicios sí. de cloud. Que... Pero debería haber eh, información, que me llegara al teléfono porque es muy importante. no Igual que... Lo malo es como Google te tuviese que mandar esa alarma cuando estuviese caído estaría ya jodida claro. la cosa no, claro entonces ya sí que no vamos a la puñeta no no alarma caída grave en TikTok no pues eso no abriría ningún colegio no abriría a nadie ¿no? o por ejemplo la, por ejemplo nuevo visor de VR sin display por no entrar en real o virtual sabéis una alarma ahí que no pero lo del nuevo visor de VR sin DisplayPort estaría sonando siempre O sea, la, la alarma tendría que, que sonar cuando saliese con DisplayPort <risa> También es verdad, es verdad Sí, porque ahora esta noche vamos a hablar de otro visor que va a salir Pero ese sí que tiene, ese parece que tiene DisplayPort, creo Bueno, pero como... no pancake Pero siempre, ¿sí? ¿ves? Si es que somos más difíciles Somos somos especialitos en la VR, como dirían <ríe> Especialitos Bueno, eh, los titulares, que diría Ramón Empezamos por ellos eh, y, que sea lo que, y que sea lo que sea DPVR, hablando de visores nuevos Presenta su nuevo visor PCVR Para consumidores por 549 dólares O sea que, que serán unos 600 Aquí en Fuera, ¿no? Aquí, fuera de Estados sí. Unidos O en China Aproximadamente Vale, pues mm. ahora. Luego hablamos de eso. Sony presenta Mocopi. Mocopi. Ah, sí, lo he mm. dicho bien. Mocopi, es que como estoy resfriado, digo, a ver si se me ha ido la olla con él. El... <risa> Sony presenta Mocopi, pequeños dispositivos de captura de movimiento. Tenemos por aquí algunos que no son Mocopi, pero ahora os enseñamos. Steam, mm. Steam, esa cosa que nos fiamos porque es lo único que hay. Pero en realidad sería para quemarlo. Toda la... <risa> o sea, irse allí, soltar una carcajada en la puerta y volverse. Pero bueno, ahí queda eh, Valve Index. Si estáis buscando visor, rebajado un 40% en Japón. O sea que. Si estáis buscando visor en Japón. Claro, está claro. buscando. Pero yo no sé si merece la pena comprarse un avión a Japón. ¿Te sale más barato? No, no te sale más barato. Yo diría que no. Yo diría tampoco. Bueno, SideQuest ya es compatible con visores eh, Pico y Magic Leap 2. Así que aquellos que tengáis Pico Neo 3 Link y Pico 4. Pico 4, sois un pico, ¿eh? Sois un mogollón. Pico 3, Neolín, menos. Víctor, ¿tú has probado no. el Pico 4? El Pico 4, sí. Lo hemos probado, lo tenemos por aquí. Eh, tengo que decir que... Me pues por esa cara que estás poniendo... Como, <risa> yo pensaba que el tracking, o eh, sea, que, que lo que había visto en los videos del tracking, que era maravilloso, me parece que la imagen está muy bien y luego la sensación tridimensional está un poquito menos bien. Eh, okay. Tengo manos de gigante adentro de las Pico y creo, y creo que es porque básicamente como que los ojos, las cámaras, la, la, el software que hace que la perspectiva se te corrija para que la imagen parezca como que sale de tus ojos y no de donde está la cámara, eso lo lo tiene Quest Pro y no lo tiene Pico 4, entonces eh, está, yo yo me mareo muchísimo más desafortunadamente en las Pico 4. Aunque debo aceptar que, que hay cosas como los, los Pancake y A430, ah, que es bastante, bastante, bastante logro. Muy bien, buena, buena, buena, buena review, resumida ahí. O sea que tú no te la compras. Según tu review. Tú no... Bueno, ya me las compré para mí. ¿eh? Para para guayarme. Para, eso, bueno. eso es por vicio. Eso ya no es, porque, claro. ¡Nah, no se ven muy bien. El Tacky es una mierda, pero me la he comprado. Claro, pues eso es vicio. Soy ni corregir. se le va <risa> a hacer? ¿Tú te la has pillado, Julio, al final? Las pico, no. Todavía no. no has no, pasado. No, eh, eh, sin embargo, sí que he eh, apartado el dinero de Stadia para. Eh, lo que me ha devuelto es de Google, Google de Stadia para comprar las PSVR. O sea, vas a ver. De momento es el que, único o sea, que, que, que me tú, llama así. O sea, <risa> los huevos los guardas en la cesta de la PSVR. Esa es tu... Sí, interés, de momento ¿sabes? sí. Las prioridades. Bueno, eh, tú destruyes tú destruyes, nosotros creamos. Eso es un, una cosa que han sacado, que es un documental que han grabado para denunciar las realidades de la guerra de Ucrania pero no solo a nivel humanitario, que ya todos la sabemos, sino que además se están cargando los museos, se están cargando obras de, de arte y bueno, pues el, es, han hecho un documental estereoscópico con un montón de CGI también. Bueno, están haciendo lo que pueden para demostrar al mundo una vez más ...que la guerra es lo último de lo último de lo último... ...la guerra que la dejen para la VR... ...para matar zombies y matarnos entre nosotros en la VR... ...y que la vida real... ...no te voy a decir que nos demos besos y abrazos... ...pero que se discuta de otra manera... ...pero bueno, eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo... ...pero a estáis viendo que sí. el, el documental... ...tiene su aquello, o sea que... que bueno, darle, darle una oportunidad... ...vale... ...y esto viene la semana que viene... ...así que nos... ...y está en MetaQuest Televisión... ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? Los finalistas a la mejor idea VR de los premios PlayStation con... Bueno, que se han anunciado y se van a hacer la entrega. Luego hablamos de ello, a ver qué os parece. A ver qué ideas nos han presentado. Calendario definitivo del lanzamiento de The Walking Dead, Saints and Sinners 2 Retribution. Que no sé qué... ¿A vosotros os da? Víctor, ¿tú le das a esto de matar zombies así a... Eh... A mirada, o sea, eso? yo poquito solo he hecho como tres veces el Resident Evil 4 eh, y una vez me ha acabado el Saints and Sinners y bueno ahora estoy en como mm. en el tercer gameplay de Half-Life: Alyx aunque eso no es zombies pero bueno pero, eh, sí, y, claro, yo claro. creo que Saints and Sinners por ejemplo es de los que tiene las interacciones más más cuidadas y bueno eh, Resident Evil 4 la verdad es que eh, como juego... Y incluso es... le gana al mismísimo Alex en muchas cosas de, de cómo pensaron la interacción y cosas por el estilo. Sí, y de hecho o sea, ya era un juego buenísimo en pantalla, quizás de mis juegos preferidos, y en, en VR no me he encontrado un juego que en VR pierda. O sea, en VR siempre considero que, que ganan. Y sí, si están bien hechos, mejor. Y este está, está bastante bien adaptado. Hmm. Retribución. Pues nada, si te ha gustado el primero, <coughs> perdonar, pues te pegas un retivolución, a ver. Sí, quizás una de lo, una de las cosas que habrá que ver es que tanto como traen nuevas mecánicas, eh, de modo que no sea como un nuevo nivel sobre lo, sobre la misma mecánica core, ¿no? Siempre está bien que los juegos pues propongan alguna cosa nueva. Veremos, veremos qué tienen. Pues yo espero que también, porque es verdad que si no es... Bueno, si arda con la gallina de los huevos de oro, pues sigue apretando ahí hasta que salga más es tarde. Que ¿no? Y la gente se canse. Bueno, como sea, yo no soy muy fan de esto, pero oye, eh, bien, bien, que por lo menos lleguen, lleguen más cositas. Eh, Resolution Games, celebrará su propio Showcase el 15 de diciembre, luego hablamos de ello, porque esta gente se ha acabado ya las grandes ferias. Cuando yo era pequeño y me iba al Simo, que se celebra aquí en Madrid, había un montón de gente, y BM un día decidió dejar de ir, y un montón de gente también decide dejar de ir. Y entonces esas cosas se caen. Porque las grandes ferias, si no va gente importante, pues se caen. ¿Y por qué no va gente importante? Luego lo hablamos. Luego lo hablamos porque está en azul. Quiere decir que Ra eh, Ramón nos ha dicho que lo hablemos después. After the Fall. After the Fall. Empieza otra vez. Eh, a ver, ¿qué tal la PSVR2? Dos nuevos mapas anunciados. Eh, más zombies. De, pues, no sé tú le has dado sí, que está basada en la en la DPC por el tema de los materiales con, con PBR y eso o sea con, que se ve especular y esas cosas que no se, no se ven en el, en el nativo de Quest este me pero temo parece. que no he podido llegar vale pero le tengo ganas es bastante divertido se parece mucho al Le for está mejor Le Fort ah, <risa> pero es eh, de mis respetos ¿eh? sí <risa> Me parece que el diseño del juego del Xbox es mejor, pero eh, está muy currado en VR y es bastante divertido para jugar con, con amigos. O sea, yo me lo paso pipa. Y uh -huh. tiene, tiene mucha gente todavía jugando. Es que es una de las cosas que, que suelen eh, fallar los juegos de multijugador de VR, que es que siempre se quedan vacíos al cabo de un tiempo. Eh, este tiene, tiene gente, sí. Este tiene gente. Pues menos mal. ¿Quién lo diría? A ver, yo no entro. O sea, que yo siempre os pregunto. ¿Hay gente jugando? ¿Hay gente jugando? Porque estos juegos solo... No bueno, deja de ser un poco un más de lo mismo Pero bueno, si entras ahí con mis <risa> colegas y, y les vas perdiendo por el camino Sigue tú, sálvate sí, tú no esas cosas Eso, eso me <risa> ha pasado un poco Con Zenith Que a mí particularmente me encanta Pero ahora hay que elegir bien a qué servidor o A qué shard te metes para También eh, Porque si no bueno, Aparte de que está lo de que si no estás con las de tu guild Pues no puedes hacer ni las quests, nada eh, Pero bueno <risa> Sí, esas cosas pasan bueno, Drum Rocks se suma al catálogo de PlayStation VR2, o sea que PlayStation VR2 de salida va a tener mucho juego, no AAA, va a tener mucho catálogo o un catálogo más reducido. Veremos como somos todos de haters, pero es verdad que desde las desde las costas de Quest y de PCVR, pues la cosa se ve un poco liviana, ¿no? No se ve ahí el gran catálogo, eso cuando yo era pequeño me daban el catálogo de juguetes del corte inglés y te lo llevarías entero el catálogo a casa. Pero aquí el catálogo, pues vas pasando páginas y vas diciendo, mm. bueno, qué guay. No, ver no, pues si sí lo regalan el PS Plus. Pero bueno, <risa> no sé. <Está> bien. Nada. <risa> bien, oye, pero bueno, a ver, es verdad. ¿Cómo decimos eso? ¿Es mejor calidad que cantidad o cantidad que calidad? Pues si quieres sacar un visor, pues a veces, si no tienes calidad, pues por lo menos que sea cantidad. Porque si encima no tienes cantidad... Mm. Yo creo que deberían apostar por la calidad, que es lo que pueden, o sea, sería más diferenciador de... Ahora mismo no pueden competir en cantidad, pero sin calidad, creo. Se lo podemos preguntar al... Luego podemos hacer en directo, le podemos hacer preguntas en directo al GPT. Al GPT. Y que nos diga, y que nos diga. ¿Es mejor cantidad o calidad? Y a seguir lo que nos diga, porque es el gurú de todo esto. Venga, vamos a ir terminando los titulares eh, La demo de Peaky Blinders Peaky Blinders en, en, en Esos irlandeses tan majos eh, Pues sí, he estado jugándole Esta tarde un ratito Me lo he puesto Y hombre, a ver eh, Es interesante Es muy corto eh, Te fumas media cajetilla O sea que después de eso Estás hecho un asco Todas estas imágenes no salen en el, en el trailer o sea, el, el, lo que te da la demo es un pequeño tráiler, es, que, es el callejón, en el callejón sales en ese callejón, claro, yo solo me he visto la primera temporada y no salimos de ese callejón en toda la primera, entonces vas por ese callejón y llegas al bar y mola mucho porque abres la puerta del bar y hombre, ahí está el hombre, el gran hombre, ¿no? que te dice nada bueno, porque claro, esta serie no, no va de literatura ni... O sea, este te dice que tienes que hacer algo, no lo voy a destripar Y entonces tú ya decides Pero está muy bien hecho, unas texturas que no están mal eh, Tiene calidad No entiendo cómo ha salido para Pico 4 Y no para Quest Ahí les ha ganado por la mano eh, Porque bueno Pero es también es un agradecimiento para todos los que habéis comprado Pico Que sois legión ahora mismo Así mm. que, no sé o, Si podéis probarlo bien Y si no, ya os lo enseñaremos un martes o un jueves Que seguro que, que Lo damos ¿Qué más tenemos? Oportunidades de empleo y metaverso a debate en Málaga. El 13, que ahí vamos aquí, representación de Realo Virtual. Vamos para allá a liar la parda. que nos vuelvan a, Vamos a intentar que nos vuelvan a llamar. Así que tampoco hay que meterse mucho en el metaverso. Habrá de decir que, que no es todo malo. Bueno, ya depende de los chupitos que nos tomemos. Luego los VR los Awards, que premian a MOS 2. Eh, bien, ¿no? Porque yo creo que pues, se lo merece. Aunque yo he votado por... Ah, espera, no quería quería poner el vídeo. Que yo he votado por, por nuestros amigos de Vertical Robots. Yo también. <risa> que por cierto, estoy jugando, me estoy pasando ahora el MOS 2. Y me parece también brutalísimo. O sea, que... O sea, ya lo había, lo había probado un poco, pero ahora estoy pasándomelo, de verdad. Y... ¿Mm? Me encanta. Es monísimo. El, eh, sí, uy. hombre. Quill, es, un, es una pasada los entornos son geniales las animaciones son de las mejores que se pueden ver en un juego de VR o sea, me parece una calidad acojonante o sea que pese a que tenía que competir con, con Red Matter 2 que la calidad es soberbia realmente considero que, que sí que pueden merecerse el, el juego de año de VR pues sí, yo me alegro, me alegro también por MOSS, me da pena, porque Red Matter sí. creo que eleva la calidad general de lo que se puede hacer. Exacto. Y, es una, claro, y es, un, es una llamada y una llamada de atención fuerte a, a la gente que hace VR, decirles, se pueden hacer cosas preciosas dentro de un XR2. Y esta gente también de MOSS, pues lo, también lo ha conseguido. ¿Sí? No parece que tenga mucho éxito comercial, eso es lo que nos dijo Norman cuando estuvo aquí, de Vertical ¿Sí? Robot, nos dijo, hombre, vamos... Tampoco está vendiendo lo que ellos pensaban. Veremos si en la PSVR 2 dan el pelotazo. El otro día hablamos de la cantidad de gente que podría comprarse PSVR 2, teniendo ya todo el mundo pico, teniendo ya todo tal. Veremos. Vamos a completar los titulares. La guía XR. ¿Quién es quién? Tomo jugar al quién es quién, os acordáis. Tiene gafas. es mujer. Y quedaba siempre uno. Bueno, pues quién es quién desde el XR Español La publicación que está hecha en España eh, Ya está disponible Así que genial, porque ahí estamos Estamos todos, yo creo que estamos todos Todos los que nos gusta, seguramente estéis alguno de vosotros Que nos estáis viendo, robianos, O sea que, al lío Al lío, y con esto llegamos a los titulares ¿Qué hora es? Joder, 20 minutos Nos hemos saltado algo seguro Vamos a seguir no más, sí, hoy va a ser un programa, a ser un programa ¿vale? es que, Espera un porque me estoy muriendo con, el, con la tos La Virgen Este programa patrocinado me... por Ibuprofeno lo Vamos a llamar Yo ya por lo no menos me recuperé pues La semana pasada era tu compi En ese aspecto Estaba putrefacto ¿Sí? también sí, sí. Bueno, vamos a hablar de vamos a hablar de hardware Vamos a hablar de ese visor que va a llegar eh, ¿Quién es de PvR? Porque hay gente que no sabe quién es de PBR y, dice, y esto de dónde han salido? Pues de PVR, si lo veis ahí a la derecha. Y esto que son datos del 2021, el mejor, bueno, el mejor, el que ha conseguido poner más visores en casa de la gente ha sido Oculus, claro. Pero después está de PVR. O sea, hay gente que no conoce que esta gente, o sea, que, que estos eh, mueven, tienen mucho más movimiento que Pico, han tenido más movimiento que Pico, y que tienen más movimiento que HTC, es fácil. Eh, pero que, por ejemplo, Valve o sea que es una fuerza viva dentro de lo que es la realidad virtual que no suele llegar a Europa entonces, bueno, pues esta gente está ahí y va a presentar sus credenciales, igual que Pic un día llegó y dijo, si salimos de China y le presentamos el visor a los demás ¿qué pasa? No, sí. a los chinos les tenemos, vamos a intentar conquistar el mundo no solo China y entonces ahora sí que esta gente da el paso bueno, a nosotros, en principio, lo tendremos por aquí. Si no se tuercen los envíos y tal, quizá lo tengamos este mes. Y pues, probaremos, probaremos. El visor. Bueno, esto sigue siendo los, lo que venden cada uno. Es verdad que, que, que Oculus está disparada en todos lados. ¿eh? Es increíble. ¿Os sorprende que Oculus tenga ese nivel de venta eh, incluyendo países eh, no emergentes? O sea, tipo China, tipo que esté todo concentrado ahí en ese, en ese 66% que dice que va a tener el Q2 del 2022. La, ver, la verdad es que mmm, hay mucha gente que está esperando la, la red virtual desde, desde siempre, más que... Y, y mmm, es el como el, el dispositivo más mmm, comercial, más eh, accesible, a, a más famoso también. Entonces, supongo que, que, que se corresponde con las ventas, obviamente. Eh, a lo mejor no es el que nos gustaría a todos pero eh, eh, lo cierto es que no sé eh, en vuestro caso pero en mi, a mi alrededor estas navidades se, se, la, la gente sigue comprándose quests y sigue creciendo, no sé <ríe> a mí me a parece que o sea, acaba siendo sigue siendo el combo más fácil de dispositivo con contenido eh, mm -hmm. y a mí pues lo que creo es que es un síntoma de una industria que todavía necesita pues a, a un segundo gran jugador que, digamos en su momento se nos cayó HTC o nunca ha logrado despegar todo lo que nos gustaría uh -huh. eh, Apple pues están los rumores ahí bueno si he escuchado rumores del estilo mira yo sé que han tenido al menos una generación o dos de headsets pero que eh, pues como Tim Cook dice que no está listo pues no sale y sabes que Apple es de esas empresas que podría tener los bolsillos para literal, hacer una generación entera o dos de, de gafas, decir, no salen y, me lo, y tan tranquilos. Yo creo que, se, que vendrán, pero el punto es que la industria necesita pues, a, pues necesita como mínimo ser un duopolio para, para que también pues meta cinta la presión y sepa que no puede pues estar haciendo cosas como las meta accounts y dar vuelta para atrás y para adelante y siempre no siempre sí alienar gente en el proceso y que no haya mm -hmm. consecuencias que ahora casi que parecería que es el caso eh, estos de DPVR, pues podrían ser. Yo creo que quien tiene mejor oportunidad de Spy con... con Pico, dado que tienen también ese combo de contenido con dispositivos, pero, uh -huh. pero no me sorprende. Volviendo a la pregunta eh, original, no me sorprende porque creo que es el combo, digamos, más fácil, eh, no solo de device, sino también de, de, de, de contenido. Y bueno, está Karma detrás, entonces, eh, pues lo dej... al menos hasta mientras estaba involucrado, lo dejaba muy, muy, muy pulidito todo. Hombre, este es un visor que viene con Steam VR, que es algo que aquí se ha llorado y se llora por las esquinas continuamente. Un visor ah, no tiene DisplayPort. Este, no sé, o sea, por lo que se dice, no tiene, no tiene, ese DisplayPort tiene, bueno, tiene un DisplayPort, pero como el que tiene este eh, pico, ¿no? El Neolink, o sea, que sube SBC mm. por un extremo eh, y por el otro extremo tiene DisplayPort. Esto es ah, los, los almodes no de, de USB-C, que al final es lo mismo porque te permite meter por dentro eh, DisplayPort. Luego hablaremos del USB 4 y la importancia que tiene el haberse quitado los almodes y, y hacer una cosa bueno que, que, que, que, que luego veremos cómo lo hacen. Eh, con lo cual... Um, es un visor que si a poco que se vea bien Yo voy a no, no voy a entrar en Si el cacharro es, eh, lo toca y parece que es bueno O si pesa O si o sea, si la lente es medianamente buena No tiene pupil swim Que es el problema que tenéis alguno en pico um, El facial lo han reconvertido Para occidentales O sea, si mm. Claro, si tú te lo pones Y como ellos tienen La, la, la fisionomía la tienen más plana Claro, si no, si no pones el, el facial de verdad para nosotros, pues se eh, pasan cosas muy raras, ¿no? Que es lo que siempre nos ha pasado cuando nos ponemos visores chinos. Entonces, veremos si han conseguido eso. Si han conseguido eso, tenemos un display por nativo con un visor que a lo mejor hace su apaño. Quiero decir, que, no lo sé. Si, claro, lo que pasa es que esto no tiene en su tienda, ¿no? Yo no sé si esto esto lo Ramón seguro que lo sabría. Si tiene su tienda o no tiene. Yo creo que no tiene su tienda su tienda de PVR, porque si no ya sería el colmo, ¿no? O sea, comprarte el juego en cuatro tiendas distintas. Sí, es, se echa en falta también eso, una, como una tienda universal para, para todos los dispositivos. Hmm. Que viene, venía siendo Steam en realidad y PC, pero eh, claro. En los Standalone van por su. cada uno por su por su... cada uno tiene no, no, no, su SDK claro. y no se ponen de acuerdo y OpenXR lo intenta pero todavía no está ahí claro eso, es, que... eso. <risa> es lo que pasa bueno tienen lentes Fresnel es verdad que tienen lentes Fresnel eh... vamos a ver porque claro PSVR también tiene lentes Fresnel solo que le ponen los, los caperuzoncitos esos, ¿no? esos gorritos de Nomo que le ponen encima de cada, de cada anillo sí. para intentar eh, corregirlo en las crestas del anillo eso claro a lo mejor esto es? Lleva algo parecido, o sea, no sabemos qué tipo de Fresnel lleva. Fresnel, el único problema es que permite, o sea, no permite hacer el visor como nos gustaría, que es más y Más pequeñito. Y esto tiene pinta de, de ser un palmo y medio, ¿no? Lo que sale fuera. Mm. Yo que sé, bueno, a ver. Habría que probarlo, la verdad. Que este lo tienen, que esto lo tienen un mogollón de gente en China, que venden a puñados, palés y palés. Así que algo algo tendrán, veremos. Es verdad que los chinos no pueden comparar porque no se pueden comprar las cuestas Entonces, claro, es un mundo, la verdad es que es un mundo súper raro este de la VR en tanto a marketing y, y demás. Pero bueno, aquí nos venden que tienen inside out, o sea, el inside out de esos, pues, que mínimo. 116 filo view y además se han comido la I, o sea, Fell. Feld of, of view, view, que no sé qué significa eso, <risa> pero se llama 116, manda huevo. ¿Ves? Esto es las cosas chinas que, es que les da igual. Se tiene sí, una me letra... Y tira, quema. No ver, hay nadie tira que ponga ahí. un filtro a nada. ¿eh? Ah, tira eh, 116, Feld of View, bien, veremos si es verdad. Sharp 4K con LCD, pues también veremos si es verdad. 280, sin el headstrap, eso es trampa. Eso es sí. trampa. Eso no vale, porque no vas a poder jugar sin... Son mentiras, o sea, flipo. Eh, los controladores 6.2F, mínimo, porque si no, ¿a dónde vas? Se pueden quitar como a Julio le gusta. Hombre, eso ¿Eh? me gusta. Pues Me gusta mucho. La visera. Modo visera. Modo visera, 90 grados, y tiene 120 Hz, que ya de primeras es un estándar, pero que luego no es estándar porque ningún juego puede ir a 120. Entonces, pues vale, mm. gracias por hacerlo, pero nadie, hasta que salga el XR6. Bueno, vamos a poder hacer el a 100... O que hagas un cubo. Claro, si haces un juego de un cubo o dos, a lo mejor va a 120. Sea como sea, estas son las cosas que tiene de PVR. Así os las hemos contado, veremos cuando lo recibamos. 580... Si lo hace vertical robot, te puede meter 10 cubos, a lo mejor. 10 y medio, sí. Por lo menos. Sí, con por brillitos. lo menos. A 120 Hz. Y con brillitos, sí. Bueno, pues eso, que viene que viene de PVR y que, y que esto es lo que veremos. Si alguno de vosotros os lo compráis, robianos, hacer una review. Y así nos quitamos de hacerla nosotros. Esto que no me... <risa> eh, el... Más cositas, más cositas que vienen. El... Ah, lo del Mocopi. Mocopi. A ver, mm. nos... Est... Eh, mira, la charla que vamos a dar sobre avatares eh, va centrada sobre todo a... ¿Cómo vamos a poder crear avatares más reales? ¿Cómo vamos a poder tener esa empatía que queremos con los avatares? Y una de esas cosas es que el avatar parezca real ¿no? y que cuantos más movimientos reales tenga, mejor. Pasamos por los ojos, pasamos por la boca, sonreímos, todas las cosas que te ponen en el valle inquietante, que da un miedo que lo flipas, pues también hay ahora que te puedas mover. Entonces han sacado estos cacharritos, que yo no sé muy bien, porque tú, tú has, habéis probado Víctor y Julio, Víctor, tú has probado mm. hacer mock up con cacharritos de estos? Eh, parecido, no, eh, no exactamente, tienes... o sea, quizás lo que más se pueda parecer son los trackers de Vive, pero digamos eh, más en plan más que hacerlo yo, casi ver como que voy con, y un colega me enseña los trabajos que ha hecho con el tracker, no sé si se parezca muchísimo o no a la mecánica de hacerlo con esto no realmente porque son solo sensores y no tienen eh, posicionamiento absoluto, entonces eh, se, para saber la posición de las manos utilizan un, un modelo de articulaciones dependiendo de la rotación pues estima la posición del por ejemplo si lo llevas en las muñecas se, sabiendo la rotación puedes saber teniendo en cuenta que está puesto en un brazo, con una articulación aquí, donde queda el, el dispositivo. Entonces, hay que calibrarlo y es, eh, es impreciso, tiene drifting, o sea, no es... Y por eso tiene como los colorcitos, ¿no? Porque me imagino que adentro de su modelo pues tendrá algunos como shortcuts o atajos supuestos de, mira, pues, pues una mano no se puede mover así, de este modo así raro, ¿no? Entonces, eso es. Eh, bueno. <risa> uh -huh. Hombre, estos, sí. estos cacharritos están a orden del día Mira, estos son Esto esto de aquí es uno muy parecido a ese eh, es, Lo único que tiene dentro si lo, si lo abres, que lo he intentado abrir y casi me rompo la uña eh, Tiene una Tiene una IMU Que es lo que decía mm. Julio ¿No? mm. pues Para Yo qué sé Se mueve, manda los datos, pero en realidad no triangula Entonces, bueno, pues te, te manda Algo interesante, todos tienen su USB No se ve nada no se ve nada. Pero bueno, lo que arreglo no mueve. Y como estáis viendo en las imágenes, te va a servir para de aquella manera, con su cierta latencia y sus ciertas imperfecciones, hacer que el muñequito, que el avatar en VRChat, se mueva. Quien dice VRChat dice todo aquel software donde el mock-up este, o como lo llaman, el mocopy, haya metido pasta. Porque el problema de los hardware es que tienen que ser compatibles. Y eres solo compatible a golpe de talonario, como sabe Julio y como sabe Víctor. Mm. Tú no puedes sacar... Algo y que se considere estándar de la noche a la mañana. Si quieres que sea estándar, tienes que untar de maletines de dinero a la, a la gente para que haga para ti. Y como estáis a, como termina el vídeo, pone Sony. O sea, Sony sí que tiene esos maletines de dinero. Entonces, todo apunta a que esto se pueda llegar a convertir en un estándar, que ya hace falta, ¿eh? porque hay mil cacharritos de estos. Esto es muy mono, estáis viendo. A mí me. De, de primeras me gusta, porque creo que esto. Creo que es necesario. O sea, creo que, que estamos llegando a un punto ya de avatares... Claro, el de las piernas en, en Horizon, pues no. Voy a buscar uno que tengo por ahí mientras. Vale. Sí. Entonces, yo no sé, Robiano, si a vosotros os llama la atención esto, o huís de un avatar que se le muevan los pies. Eh, se puede llegar... Si esto valiera poquito, porque yo creo que esto... ¿no? ¿A cuánto, ¿a cuánto estaba el precio de esto? ¿300 y algo leí en la nota? 300 y nota. algo, sí. 345. Barato, barato no es. No es tan barato. Vamos a poner que esto vale baja porque se considera un tal y baja a 100 euros. A lo mejor, mira, pues parecido a ese. Eh, Julio. Pues estos, estos eh, eh, costaban como 30 euros cada cada uno de ellos y son exactamente lo mismo un sensor IMU con acelerómetro, giroscopio, Bluetooth, LTE y se cargan. Bueno, tienen una pila pero se pueden se pueden cargar uh -huh. también. Y van enganchadas como a esta cosa de aquí, que, que tenía una correa, que la tengo por ahí también, y hace lo mismo, solo que son... Eh, te, tiene, tiene como los los, eh, los datos en bruto, que te los envía, los, los puedes conectar al móvil, lo puedes conectar a donde sea, y mm, re, realmente es bastante sencillo utilizando una, la API de, de OpenXR hacer un dispositivo para, para SteamVR, por ejemplo. Que, que simule ser un tracker Utilizando los sensores de esto Entonces, eh, lo que están haciendo No es algo novedoso, pero sí que Le están metiendo como mucho marketing Y que es posible que precisamente eh, Eso haga que llegue más Al público y quizás Empiece a estandarizar de alguna forma Claro, porque... pero no es nada nuevo o sea, esto, Creo que los tengo cuatro años o así sí, yo, yo esto Pues también Los, los, los cual que estos es VR. VR el, el tema que sea fácil de usar dentro de lo barato, ¿eh? fácil de usar o sea que no tengas, porque estas muñequeras bueno son fáciles, no se me ocurre de otra sí. manera más fácil, ¿no? porque no vas a poner con un velcro a lo mejor que te lo es que es tal cual, sí, estos esto es tenían un velcro o sea, es que no sé si se ve pero tienen como unas rendijas arriba sí, y abajo, sí, o mira pues, este. ahí va un velcro tal cual como se ve ahí es que es lo mismo, este o sea este es que tiene el, también. el producto ya existía, ese, de hecho se, en, se engancha parecido ahí con un, este con un clic hace ahí bueno, sí, ¿Y cuál sí. es la vida digamos, operativa de batería de, de estos dispositivos, ustedes que han trabajado con ello? Pues un poquito. De, muy, muy poco, sí. Una hora, en, una hora hora y media. A mí, estos, sí, ah, en particular. Un, sí, una, una hora y pico a, ciento, a 100 hercios, que es lo que necesitábamos, que enviara los datos. Pero se podía... Eh, eh, otra cosa guay que tenía esto era que es programable y puedes ponerle un código, eh, tú, que preprocese datos y envíe paquetes de datos. Lo que, más, lo que más le costaba era enviar el Bluetooth. Entonces, eh, que, que, que envíe los datos a una frecuencia mucho menor, en plan de cada 200 milisegundos o cada 100 milisegundos o lo que sea, aunque tengas una precisión menor pero, no sé, se podía hacer cosas interesantes con ello, y uh -huh. podía llegar a durar no sé, 10 horas o, o una cosa así, dependiendo de... Harlock, saca un tema a ver, es un tema importante y aunque parezca que no, es un tema importante eh, veo útil tener uno para saber dónde está la cabeza respecto al tronco esto sí. lo hemos hablado algunas veces, en los juegos de... esto, esto hay que implementarlo, en los juegos de disparos ...lo que sea, el onward o demás... ...si tú te pones detrás de una pared... ...y sacas la cabeza... ...te estás inclinando... ...si el juego no tiene programada esa inclinación... ...lo que hace es que tú sacas la cabeza... ...pero el que está fuera para pegarte un tiro se ríe de ti... ...se ve el cuerpo de, entero... ...se ve el cuerpo entero, tú crees que no... ...pero estás completamente fuera... ...estás en plano... ...con este tipo de cacharritos... ...ya, tienes, ya puedes desbloquear la cabeza del cuerpo... Con lo cual solo podría sacar la cabeza, o sea que te podrían pegar un tiro entre las cejas, no entre los huesos. Sí, aunque sí. no tengan posicionamiento absoluto, el modelo de articulaciones funcionaría de modo que si tú inclinas la cabeza y el casco detecta que está rotado, pero tu eh, sensor en, en la cadera no se ha inclinado, significa que solo se ha desplazado tu cabeza y no tu, tu, tu cadera. De modo que... No, dime, dime. No, no es simple eso. De, de modo que, que se vería solo moviéndose tu cabeza y no el, el tronco. Sí, sí. Algo... Fíjate ¿Todo? que hace unas semanas estuve en un panel con otros desarrolladores de, de VR y unos de, que hacían de realidad aumentada... Y se nos ocurría, o pensábamos, eh, que una posible evolución de este tipo de dispositivos, que podría realmente también incluso ayudar dentro de VR, eh, más allá del tracking, es el feedback áptico que te pudieran dar ellos. O sea, tener, digamos, estábamos hablando alrededor de. Oye, el hand tracking, pues está bien, eh, ayuda. Bueno, a mí me gustaría no tener que hacerle así para. porque me parecen un poco demasiado gimmicky. Pero lo que realmente falta es. Eh, podría serle así, no, ya haces así y, y aprietas pero falta saber el momento en el que ya tocaste el botón y, eso, si, tú, y si esta cosa pudiera tener un me, me, pequeño feedback áptico entonces es así y entonces te vibra prrr, y ya sabes que le diste entonces podría ser otro modo o una posible interacción para unir digamos el hand tracking con algo que te ayude a saber si, si está vivo o si, si le diste o no bueno eso es lo que trae mm. PSVR2 ¿no? Hablando del háptico, el propio visor va a tener un háptico en la cabeza. O sea que vas a saber cuando te pegan una paliza. Cuando te dan con un palo ahí en, en Walking Dead, pong, será como la campana. La Donde te den en el cuerpo, lo sentirás en la cabeza. Al final. Siempre la cabeza. Pero Veremos la cabeza Claro, pedidos. eso es lo Después que arreglaba esta, esta otra dinámica. ¿no? Si, si hay un pequeño vibrador aquí, pues ya sabes. Oye, pues es para el tal o lo que sea. Veremos el viaje, ya sabéis, el viaje de hardware que tiene esto el, en el tiempo. ¿cuántos juegos lo permiten? VRChat no deja de ser una aplicación un poco banal que no tiene todo el mundo entonces si esto empiezan los juegos un poquito más a darle a darle lo que pasa es que ahí volvemos otra vez a lo de siempre ¿cómo rompes los ecosistemas? ¿cómo tú como programador como Julio y Víctor Sois ¿cómo haces algo un juego diciéndole doy soporte a esto? pero claro, quien tenga esto no puede tener ventajas en el juego porque tú ves estas. Haciendo estás rompiendo el, el, el juego ¿no? depende de los sensores que tengas podrás tener más capacidad de ganar o menos capacidad de ganar entonces tiene que conjugar esto para que sea la misma experiencia para quien lo tiene, para quien no o sea que que lo tenga la viva mejor pero que no influya en el juego entonces al final dices pues mira no doy soporte y ya está sí claro, porque si tienes un shooter y solo los usuarios que tengan este tipo de dispositivos son los que se pueden asomar en los bordes de las paredes, claro. les da una eso... ventaja enormísima con respecto a los otros jugadores a eso, Entonces, a eso voy o sea que estas cosas que parecen más filosóficas no, no, que luego sería parda claro, luego acordaros acordaros de aquello, que la que se lió con cómo se llamaba este el de, el de Arizona Sunshine cuando dijo que el juego iba a desbloquear algunas partes para los que tuvieran un i9, ¿no? Era un i9, un i7, no me acuerdo, un Intel. Y hubo ahí un shitstorm en internet del copón y entonces tuvieron que echar para <risa> atrás, que no, que era broma, que, que tal, o sea que cuidado con liarse mucho con las marcas y los cacharros, que luego vienen las, las tortas en internet. Hmm. De hecho, nosotros teníamos una característica en Natural Locomotion que no llegamos a sacar nunca Precisamente porque nos iban a decir que gracias a nuestro software podían hacer trampas en los juegos Y es un sistema de locomoción O sea, Nosotros lo que hacíamos era emular, eh, con los movimientos corporales, emulaba eh, cuánto inclinado estaba el joystick para andar ¿no? Entonces esto te limita solo a los juegos que tenían input de joystick Pero hicimos un modo que lo que hacía era teletransportar el casco eh, virtualmente. Entonces, podía darte locomoción eh, con, con tus movimientos y locomoción eh, completa en juegos que solo eran compatibles con teleport. Y, y también se podía utilizar para atravesar paredes y otras cosas que... Y no lo llegamos a sacar. De hecho, en verdad sí que lo, había, lo llegamos a sacar, pero es secreto. Y solamente los que me lo han pedido en privado... Les he pasado la, la, la forma de activarlo. No Pero no es público. Digo, no habéis escuchado nada. Esto, esto luego lo cortamos del, del, del vídeo. Pero bien. Vamos a hablar de. Bueno, hardware. Veremos a ver cómo termina esto. El visor más visto. Bueno, el visor más tenido, más utilizado en, en Steam. Ha sido las Quest 2. O oh, sorpresa, pero ha bajado un 0,37% que no sabemos qué significa eso. Nunca sabemos qué significa nada de esto, solo vemos colores y solo vemos cosas que suben y bajan, pero en realidad como no hacemos nosotros la consulta, pues tampoco podemos decirlo. Eh, Val FinDex gana un 0,01, quiere decir que ha habido uno que se lo ha comprado, porque ¿no? Yo que lo he encendido por primera vez en mucho tiempo con la Steam Deck que estuve haciendo pruebas el otro día. ¿Ves? Pues eh, ya está. Pues, eh, Soy yo ese. Eras tú ese. Eh, ¿Qué más? Oculus. Oculus Rift S ha bajado un 0,50 Que debe ser mogollón para quedarse en un 7% No, no en un 13, perdón 13 eh, HTC Vive sube un 0,01% También ese debo ser yo que lo he encendido el otro día <risa> <risa> Oculus Rift Todavía hay gente con él Mucha gente con Wismissed Reality Las Quest 1 un 2,56 Porque claro, la gente no tiene dinero Para estar cambiando de visor cada que sale HD Vive Pro y Vice Pro 2, entre los dos suman casi un 2%, más de un 2 un, 2 con un algo por ciento. Bien, Pico 4 no está. Supongo que, que es más el Vice Pro que el Vice Pro 2, porque sigo viendo mucha más gente con el Vice Pro que con el Vice Pro 2. Estaría guay ver esa diferenciación, eh, exactamente. Uh, sí, Mira, voy a poner esto y voy a darle el like, aunque suene raro. Yo me mojo. Y ahora, ahora, muchos de los que tengáis Valguines diriendo Me cago en su padre. No, bah, haters, ahí, pues es verdad. Yo, ¿qué le voy a hacer? Sesgo cognitivo. Pico Neo 3. Hay cierta gente con él. Eh, Pimax 8K. Oye, Pimax no termina de levantar cabeza. Ah, por cierto, no he mirado oh, cómo, cómo va el este. El kickstart de, de Pimax. Pimax. A lo mejor ya no existe. No sé, pero se van viendo vídeos de youtubers probándolo y, y tal. Sí, yo... Y, se, uh, se, y, y, y las quejas que tienen es que es pesado, que es igual de cansino que, que lo de lo, lo típico de meter el móvil dentro del casco. O sea, esas cosas que ya habíamos superado, pues están todavía ahí. Eh, pues sí, sí ese es nuestro miedo, ese es nuestro temor. Cada vez que Pima saca algo, ahí hay una historia de... Uh, uh, uh, uh, que viene El caso es que yo creo que si lo saca Nintendo, vamos no lo tengo claro, me, da, me dan igual todas esas cosas, si, si puedo jugar a Metroid en VR o a, de Legend of Zelda en VR Oye, ¿cuántos eran el otro día? ¿cuántos llevábamos? 47 ¿no? ahora van 536 ah, pues el doble sí casi ¿no? Bueno, no, no, mogollón no, 47 no eran 47, solo ahora son 536 han subido 500, o lo estoy mirando yo mal, a lo mejor lo mire yo mal ¿no Dice... eran ciento y pico? El... no se ah, me acuerdo puede ser, 340 40.000 dólares han pillado que me parece de risa o sea que mil dólares para un equipo de hardware no te vale ni el botón del, del plástico o sea, bueno era yo creo que el interés aquí era más, más de marketing que de para financiar el producto porque pues si van a vender 500, 500, a lo mejor están pinchando ahí en hueso no lo sé bueno no. lo van a sacar de todas maneras porque a mí más lo saca todo da igual o sea no hay estudio de mercado Tú lo sacas y luego, después de los Pima, años. Y es el estudio de mercado. Claro, dirán, hombre, a lo mejor no deberíamos haberlo sacado. Y alguien dirá, ¿ves? ¿Ves? Te lo dije hace 10 años. Pero bueno, eh, ellos van a piñón, van a piñón. El caso es que Index baja de precio de una manera sorprendente, porque no había bajado de precio casi nunca. no Yo uh -huh. creo que no, yo, yo no conozco que hubiera bajado de precio. A mí no me suena que hubiese bajado nunca, ¿no? <risa> creo que es la bueno, primera vez que, que baja. Nunca, nunca eh, 1.076 euros Y ahora está en 645 Porque se aplica un 40% Si se aplicara aquí en Europa ¿eh? Pero eso, no. lo, eso era solo en Japón, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Al final No, no sabemos sé, por, por qué A lo mejor están probando a ver qué tal Si le bajan el, el precio en Japón A ver qué tal va Y luego a lo mejor no lo, no lo encontramos aquí rebajado Estas navidades o algo No creo, pero quién sabe ¿Quién sabe? No sé, pues, Víctor, ¿qué, pues, por... ¿qué, ¿qué opinión tienes sobre los ingresos? Japón, Japón es como un mercado bastante entusiasta Entonces eh, Tiene que ser que Estarán haciendo alguna especie de Ya sea IV testing, estudio de elasticidad De demanda O simplemente tienen ganas de, de, de digamos, de Poder ser un jugador más dominante por allá eh, Porque... En general, la apertura del público, o del, digamos, lo que yo he visto del mercado japonés para probar experiencias Aún el del headset más horrendo que te puedas imaginar con el tracking más horroroso, es brutal Sí, sí, la verdad es que, <coughs> bueno, hemos hablado ya mil veces de, de Index Hay mucha gente que, le, que lo sigue utilizando, incluso cuando ya está superada la, la resolución Pero bueno, le, le tienen ahí pues igual que, Sí, porque que, que, más allá de la resolución, o sea, sí que siendo la hostia en cuanto a sonido, comodidad... Claro, claro. Sí, sí, sí. Mm. Nadie, nadie dirá que sea un mal visor, pero que, bueno, que se está como todo en la tecnología y más en la VR, te quedas obsoleto muy rápido. ¿no? Mm. Y, claro... Correcto. Eh, Aunque... Okay. Claro. Una cosa que también me llamó la atención de, de la adopción o de las gráficas de Steam bueno, fuera de que siempre hay que tomárselo con su granito de sal porque luego de repente salen unos picos rarísimos que no se dignan explicar eh, eh, claro. de dónde vinieron o cómo se fueron eh, es eh, la resiliencia de las sí, sí, sí, la originales sí, sí. Eh, que por supuesto en cuanto a resolución están superadísimos pero cosas como el outside-in tracking que en cierto otro modo se sabe que no es práctico que no tiene futuro tal tal tal pero sigue teniendo los suyitos de fidelidad y creo que en parte por eso también se acaba por quedar Sí. Entre los que les gusta, o sea, yo tengo amigos que, que eh, vamos, están un poco ya, ¿cómo decirlo?, como amargados por el hecho de que ven que el outside-in, pues claramente ya es por donde va a ir toda la industria, pero ellos, no, es que, eh, digo, que el inside-out es el que ya va, y ellos, no, no, no, pero el outside-in es que era mejor, porque mira, ya que te acostumbraste, le hiciste tres hoyos a tu casa, ya estás bien. <risa> Eh, sí, sí, y tiene una cosa que no tiene ningún otro sistema Y es que le puedes poner infinitos dispositivos Los que te dé la gana Si, si tienes eh, claro. receptores o sea, le Yo tengo cuatro trackers y dos mandos y Puedo tener eh, seis dispositivos puestos pegados en el cuerpo Para usar para tracking completo Para Natural Locomotion o lo que sea O sea, y, en, en verdad eso mola, mola bastante Que incluso puedas mezclar unos mandos con otros una, Unas... Eh, unos tipos con otros, está, es muy chulo le puedes dar muchos usos más allá de lo, lo estándar estaría guay que de, de verdad hubiesen bajado de precio como se suponía que iban a bajar porque me acuerdo cuando presentaron los, los Lighthouse 2 ...que solo llevaban un solo rotor, decían que iban a costar la mitad... ...porque eh, fabricarlos era más, menos costoso y tal... ...y al final cuestan lo mismo o más que los 1.0... ...y los dispositivos que llevan los, los fotorreceptores estos... Eh, eh, ...no ha salido nada más que creo que una marca que es Zundra Tracker... Eh, que, ...que fabrica cosas cuando también como que daban la sensación... ...de que iban a salir 7.000 millones de dispositivos distintos... Hmm. Eh, de un montón de marcas y hay y como algo que, que se puede conectar a a, al index en el usb te acuerdas aquello que nos salió y que decían hemos hecho una hemos hecho una expansión que le quitabas el frontal del index <risa> y tenía un usb y todos decíamos Joder, pues ahí seguro que van a meter yo que sé las cámaras de leap motion cámaras para no sé qué un nada nada sí, pero nada de no o sea que hay un o sea, de oficiales no pero de mods hay de ventiladores eh, facial de leds eh, para la, para el para lo del tracking eh, facial este del Leap Motion para yo lo he usado mucho para conectarlos eh, los dongles para conectar dispositivos SteamVR extra también lo he usado eh, uh -huh. yo le, pero le he dado bastante a nivel uso. masivo Quiero decir que yo lo que yo me pensaba no, que sí. iba a salir una colección, un catálogo de accesorios oficiales, es no, eso, eso no termina, o sea, claro, tienes no. ahí un USB, o sea, claro, pues le, tienes un USB en la cabeza que mola mucho, extra. Mm. Pero en realidad no hay nada oficial casi, o sea que en bueno. realidad HTC Vive y Vice Pro y Vive Pro 2 también tienen un USB extra, solo que está escondido, ¿Estás no, no, no, no es fácil. Pero, bueno, Pero todos lo ahí. tienen. Está. Pero bueno. Pero tenía ahí fácil. decar lo hablamos el otro día, parece que viene. Este Esta bajada de precio de Index parece apuntar a que van a salir el nuevo visor. Veremos, porque ha salido todo. Claro, estos son patentes. Las patentes son dibujos escritos en un papel. Y el papel lo aguanta todo. Que se lo digan a estas cosas. ¿Sabes? Y, el, y la oferta <risa> es o sea, el, el, con, el se ha quedado Julio ha petado Julio ha petado se ha quedado bueno ahora volverá aparte con cara de dolor sí se ha quedado yo creo le ha dado un cortocircuito el, el, el algo pero bueno que, la, que la, lo que os decía ahora mientras Julio se, re, se retoma <risa> esperemos ahora le ponemos un mensaje a ver cómo está si no hay que llamar al 112 el, eh, pues eso que hablábamos de que decar pero yo lo que en realidad quería era un visor pequeñito con el Steam Deck y que pudieras coger el USB-C y llevarlo directamente. Así mm. que, que esto es lo que yo esperaba que, que fuera. La es, es la cosa más, más incómoda de poner, que te puedes echar la cara porque encima... Pero bueno, esto es lo que yo me esperaba que iba a ser la VR moderna. Pero no. Deckard tiene pinta de ser un zapatófono. El... Oye, vamos a, vamos a hablar un momento con... Voy a poner un mensaje aquí a, a Julio Julio vamos a ponerle aquí Julio qué ha sido vamos a ver ahora qué dice más cosas Víctor más cosas que seguro que te que te molan a ti, a ti el hardware hazte lo tú mismo te gusta o, o a ver da... eh... Yo he de confesar que yo personalmente soy muy malo para, para cosas de hardware. Siempre estoy rompiendo las cosas. De Bien. hecho, a mí no me pongas a poner a armar una máquina porque puede que esa máquina acabe rompiéndose. Pero el mundillo me parece bastante fascinante. Eh, también veo que es muy distinto el mundo del de hardware, digamos, más eso, DIY. Um, Indie, digamos, que, que cuando ya te pones a hacerlo en masivo, en donde entra, digamos, todo un ciclo de planeación realmente eh, brutal, eh. o sea, lo que claro. ya hace las grandes marcas cuando sacan un ciclo que tienes que hacer unas anticipaciones a la demanda de más de un año y estar viviendo ahí con toques temas de los containers de las partes de China oh, pesadilla, y, final, y todo que pesadilla. es brutal. O sea, Mis respetos, de verdad, porque a diferencia del software en donde, pues, como veíamos en la primera noticia de, ay, es que pues subió el código con un bug, y bueno, pues nos, nos espantamos o reímos un rato y luego ya haces el push de código y con algo de suerte lo arreglas en dos días. Aquí no. Aquí el, se te pasó lo por que un mandes, esto y entregado. Es. Lo que mandes has mandado. Bueno, pues eh, si te gusta el, el mundo de Astero tú mismo, a mí el proyecto de esta semana que he estado mirando... Es un proyecto que se llama el Optic Haptics Firmware. Y esto es que puedes hacerte tu propia. Claro, esto. esto a ver, pues va a haber chistes con esto hasta el infinito. Pero puedes hacerte tus propios motorcitos hápticos. Eso lo llevas a una unidad de procesamiento que está ya a la mitad con sus cabezitos. Aunque parezca un chaleco, que no voy a decir el por qué. Pero te puedes hacer tu propio chaleco háptico. Todo. Con un coste bastante reducido porque va por las plaquitas, las ESP, o sea, ESP, que son fáciles de conseguir. Tienes una tabla de hardware compatible y te dice exactamente qué que te tienes que comprar. El cableado tiene pinta de ser muy, muy tonto porque realmente esto es cablecito va, cablecito viene. no A lo mejor un IC2 o a lo mejor un algo así de datos, un CANBUS o tal, pero lo demás eh, tiene pinta de wow. ser... Bastante bastante asequible Porque en realidad no hay no hay unidad de procesamiento O sea, esto no tiene que ser la leche, ¿no? Coge los datos, eso sí, tienen que ser datos Que vengan de la API que te del juego Y que el juego sea que mande esos datos O sea, por ejemplo... Pero que leasing. salvo estilo Arduino Sí, cosas así, los ESP son, son Son así, entonces Sí, como, como un behaptist oh. casero Y entonces tú te coges eh, Te coges los datos de la telemetría Que te mande el juego porque si no hay algunos, por ejemplo, el, el, la cacharra esta que tengo yo rusa aquí, que son lo mismo, ocho motores que tengo metidos en la espalda, eso lo coge, lo puedes coger de la telemetría de los juegos o del sonido. Y él es capaz, lleva una especie de filtro dentro, y dice, bueno, si suenan graves, llévalo aquí, si suena a la izquierda, llévalo aquí, si suena más a la derecha, llévalo aquí. Pero lo interesante es cogerlo del API del juego, que el juego diga, voy a mandar exactamente esa vibración a yo que sea, al canal lateral derecho arriba. ¿no? Al, al D3 o al D2. Uh -huh. Y entonces, si esos datos te los da, pues ya los tienes. Así que, que tiene pinta tiene pinta de, no sé si molar o. Hay gente que ya está en ello. Y se agradece muchísimo que sea código abierto. Porque además tiene ya algún fork. O sea, que tiene que tener algo de. de, de X, o sea, ya empezaron ¿no? a, no, a no ponerse de acuerdo. Excelente. <risa> eso es. Vosotros, Robiano, si no sabéis lo que es eso. Cuando entréis en una página y veáis... Eh, mira, Julio ha vuelto. Has petado bien, ¿eh, Julio? No sé si ahora nos oye, claro, Ahora, ahora... Hay que ha vuelto la imagen. Me ha vuelto la imagen, es ¿eh? verdad. No te oímos, Julio, todavía no. Pero estás en ello. Lo que tiene el hardware. Aquí estamos aquí hablando de, de hardware y no conseguimos hacer funcionar una cámara web. ¿Cómo va a funcionar el metaverso? Si no somos capaces de conectarnos dos. Bueno, que eso, que, que os decía Robiano, si entráis en una página de GitHub... Lo primero que tenéis que hacer es buscar el fork Una cosa que sale arriba No, aquí no sale, ¿no? No lo veo yo bien eh, A lo mejor está en otra página Que sale fork Y veis el numerito que sale al, al lado de fork Si son muchos, es que ha habido tortas Es que todo el mundo le ha gustado el código Pero ha querido cambiarlo No, no le han dejado y se ha hecho su propia versión O sea, el fork es la cantidad de versiones diferentes De la original Y, eh, bueno, estable difusión No sé si va por 46.000 forks o sea que... Claro, eso es una, es una cura. Bueno, pues esa es la parte de hardware. Que, que hazte lo tú mismo. Aquí somos. Wow, y sabemos algo del, del, de los de quién está detrás de esto. Sí. Mm. Suena bastante part... interesante. Me recuerda un poco a Open HAB, que era para Home Automation y que... Eh, también tenía, digamos, eh, en su momento bastante tracción en el mundo del IoT. Eh, no sé, no, no creo que sea el mismo grupo, ni mucho menos. Solamente, no lo sé, había... esto habría, habría que investigar. A ver si para la semana que viene me, me lo estudio y traemos aquí, a ver si, si hace algo. ¿Me escucháis? Sí, señor, Julio, vuelta aquí al mundo. Bienvenido ¿no? de vuelta. ha sido al mundo real un <risa> rato. Eh, sí además te habías quedado muy raro, en una cosa como te había dado ahí como un chasqueo en, en el se, espíritu. se ha ido la luz do, dos veces seguidas uy wow. o sea, es fuerte no eh. sé, se ha bajado, el diferencial ha hecho ahí pop. está lloviendo por Acosta ahí está por ahí ¿no? ¿Qué va no vale. o a lo mejor sí no sé tengo la ventana cerrada podría ser ¿Tú de, la luz la, la luz la coges de normal o la coges de una farola en la calle no. no. La claro. cojo del ayuntamiento directamente, que le tengo pinchado. Ah, digo, de. Nada, nada. Vale. El, el... Que estábamos terminando porque hemos hablado de, del chaleco háptico. Que esto a ti te iba a molar. ¿Dónde está el chaleco háptico aquí? Parece una bomba. Ya no, no quería, mira que no he dicho ni una palabra sobre ello. digo, no lo van a decir, pues ya está. Pues eh, sí. El chaleco, chaleco háptico o, Ya el límite es el que tú pongas Con los canales que tú quieras Y todos los motores que tú quieras Y tiene tu código, código abierto aquí Open Haptics Ah, qué guay firmware. Eso mola Sí, Ahí. Open sí, Source sí. Open Source Sí, señor Bueno, vamos a hablar de software Porque viene PlayStation a los nominados A los PlayStation Talents Estas cosas que, bueno, llaman tanto la atención Hay mucha gente que entra en los Talents y es verdad que no todo el mundo que sale de Talents sale con una sonrisa en la boca. porque Como en todas las familias hay unas cuchilladas por ahí detrás, no vamos a contarlas. Pero bueno, los nominados y los premiados han sido Nox, esta gente que de Vue Studios. Veremos, porque luego es verdad que los Talents tienen un recorrido... Corto o largo, dependiendo de lo que quiera también Sony, ¿no? ¿Habéis llegado, ¿Tú has llegado a aplicar alguna vez, Julio, a esto? No, que va. Pero sí conozco a gente que sí. Y es muy, muy interesante el, el, la iniciativa esta, la verdad. Muy chula. Bueno, el 14 de diciembre se dirá quiénes son los premios de estos tres. Está Nox, también está el escapar de Itara, Escape from Itara que también tiene buena pinta. En general, todos estos proyectos suelen ser proyectos más pequeños que te vas, le presentas a... Puedes aplicar. Aplicar es coger un PDF y hacerle un speech. Pues como Víctor hizo el speech en su día de hierbabuena, ¿no? Y alguien dijo interesante y puso ahí el maletín de dinero. Pues esto es intentar llegar a alguien y convencerle de que tú molas más que los demás. Y estas... Y pero claro, te tienes que presentar con algo. No vale presentarse con una hoja ahí en una servilleta. O sea, tienes que... Entonces, eh, luego a raíz de ahí ellos dicen, venga, esta gente sí que puede valer y empezamos a meterle más dinero confiamos en ello y luego, si Dios quiere sales en, en el catálogo de, de PSVR ¿no? mm. firmas cuatro millones Y han millones, salido cosas eh, interesantes así ¿Sí? mm -hmm. Bueno, y el último es Manor's Legacy Octoforce, eso tiene una idea de que te digo para atrás Juega como Miguel un profesor desesperado bueno, uh -huh. Ella es una estudiante de periodismo ¿no? Bueno, ya empezamos con los juegos no, de miedo Con la linternas que se te agaba La luz en el momento más indicado Todas las casas son una mierda No, no vas a entrar nunca en una casa que esté limpia eh. <risa> En Fasmofobia las casas están limpias Que es una cosa que me llamó la atención eh, Pues eso, la, es la casa, eso es original <risa> Es una casa normal Que de repente hay cosas malignas en, en uno de los de los niveles Porque luego hay otro que sí que es un... Un psiquiátrico abandonado y todas esas cosas, pero... Las casas normales son limpias. Es compatible no, pues la limpieza mal. con el con el terror. Pronto descubrirás que no estás solo, o oh, sorpresa. O oh, sorpresa, la historia es cómo te vas a descubrirlo. Puedes descubrirlo bien o puedes descubrirlo mal. Y aquí seguro que es mal. Uh -huh. Seguro que se te acaba la linterna en ese momento y cuando la vuelves a encender, hay una niña que te está mirando y te hace el culillo así... Ahí sí que necesitas un háptico ahí metido. Y... Pero bueno, fuerzas ocultas. Sí, Los lo fantasmas es que siempre saben de electrónica y saben cómo apagar, interferir, hacer interferencias en, en ondas de radio. Incluso hasta por streaming pueden meter ahí imágenes, eh, piratear el... Eh... Eh. Sabrá. Si sí, por sabrá eso te preguntaba que quién estaba detrás de lo del open source este, no vaya a ser que son las fuerzas ocultas. Sabrá un fantasma lo que es el h 2 Claro, ah, no. y, y lo que es el bitrate y el, y el beat death para claro, claro. Y eso, Además, esos te lo mandan en sin comprimir, te lo mandan en RAW. Ah, hay una película que usan un Kinect para detectar a los fantasmas y lo hackean el Kinect también, los fantasmas, saben, claro. y tienen cómo funciona el time, time of life y todo. Es flipante. Sí, sí, sí. Bueno, pues suerte a los tres y que el dios Sony luego decidirá quién de los tres se lleva la pasta. Y sigue con el proyecto. Aunque luego hay proyectos que están en el talent que no sigue o sea, que siguen incluso habiéndose caído el talent. El talent no quiere decir que no sepas, sino que ellos creen que no tienes lo que hay que tener para su marketing en particular. ¿No? Eso, es, eso es lo que… Que no encaja como producto vendible. Efectivamente. Y luego hay grandes, grandes éxitos. ¿qué tal? Más cosas que... Ah, bueno, tengo, me he saltado... Claro, estaba diciendo, yo aquí me he saltado la... Mira, tengo una cosa de hardware que me mola, a ver qué os parece esto. Estos son contenedores, que se venden tal cual. O sea, lleva ahí todo, ¿no? Lo y compras estos maletines. Caja. Compras estos maletines, que llevan ahí unas unas barrio, o sea, que ya sí. baratas no son, y lleva un teclado, que se sigue sí barato, Lleva lleva dos, dos trackers A cada lado, lleva una pantalla De donde cuelga un cable, que eso ya mola Si hay una pantalla con muchos cables Es que mola Y lleva ahí otras cosas con LEDs Que también mola Lleva un cacharro Que le metes el ojo Ahí a la izquierda mm. Te puedes comprar el simulador Que es una plancha Con, un, con una pegatina Y con un este o sea que, que esto ya es... Lo, ya lo llevas ahí montado claro. cuando Espeche, sueltes es... el contenedor ya tienes ahí un stand de VR de puta madre efectivamente no tienes anda, ese stand. es mi monitor creo. ¿Ah, ¿sí? ¿Sí? pues mira ya tienes el 5% el... <risa> el pie pues ya tienes el 5% de lo que vale esto y, es y, del... y esto es esto es una cosa de los, los simuladores es que ahora en Estados Unidos se está ocurriendo la feria de la simulación militar agárrense los machos lo que puede salir de ahí claro de ahí pues de ahí pues, voy a decir nada bueno sale pues de ahí sale lo más de lo más porque hay que se mueven unos con unos presupuestos o sea ahí el chaleco ese que hemos visto que vale no no ahí compras lo más o sea ahí, por menos de mil millones eres un sin nadie O sea, eres un gringado. entonces claro eh, vale. tienes que venderles mira mira este lo que está haciendo y es que se ha presentado esto y, me, y lo estaba viendo y digo mira pues esto sí que puede molar porque llegas ahí como los como las ferias que Llegas allí, sacas una caja, sacas un velero, o sea, un roll up, lo pones, dos luces y, y te acabas de, de montar un chiringuito para la VR. Deployable Joint fire Training. En claro. cinco minutos, además, lo abres y ya está. Ya en está cinco marchando. minutos acabas de invadir un país extranjero. Así. <risa> pues claro, a saber luego si estás utilizando, mira los gráficos y lo que, que están haciendo. Me, hago cachaladas ahí. me hago Ah, son gordacos, eh Tiene que llevar ahí buen buena sí. chicha me, Sí, sí, sí sin sí. Potencia eso sí. Y bueno. probablemente lo que más lleve es amortiguación Para evitar que se rompa todo. Claro, muchas pero, claro. Bueno, pues aquí tienes No sé, sí, me ha llamado la atención de cómo de cómo lo metían Porque es verdad que, la, que Todo el hardware este que está saliendo O sea, que hay mucho hardware dedicado a la a lo militar eh, Víctor, si te pregunto si os han llamado a alguna de los militares, tú no puedes responder, ¿no? Porque te pegan un tiro ahora mismo. Te explota. Hombre, la cabeza. Eh, bueno, al, al contrario. Eh, sí, van. Eh, les gusta. Oye, qué bonita la tecnología. ¿Y ustedes de dónde son? Ah, pues mira, es que somos de México y de España. Y de. Ah, bueno, eh, yo te llamo. Así. Y ahí. que. Pues, no, con de que eres Americano. de Cincinnati, por lo menos. O... No, claro, claro, mi, claro. Mis padres son de Ontario de, Bueno, de, de alguna parte No, de Ontario tampoco, no, no, no no, claro. no, de, Ohio, no de Ohio o no es hablamos Es verdad <risa> ¿Eh? pero, sí. Mira, Así es el, que, pero sí O sea, sí, sabemos eh, Digamos que ha habido varios techos uno de nuestros advisors Que fue jefe mío en la empresa antes de, de WebVR, él era piloto eh, De aviones de guerra Y... Justo. estaba también viendo casos de eh, digamos, de inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes y con realidad virtual para, digamos eh, esto, entrenar, sobre todo simulaciones pero también tener datos reales del campo y poder hacer, eh, ya no para training, sino más en plan uh -huh. vamos a ensayar esta misión toma ya hay una cosa que a mí, estuve leyendo el otro día un, un paper sobre eh, aprendizaje negativo, se llamaba que me pareció súper interesante ...porque era... ...igual que el aprendizaje positivo... ...es que tú... ...el aprendizaje luego eres capaz de ponerlo... ...en la vida real... ...o sea todo lo que está aprendiendo aquí este hombre... ...a tocar esos botones y tal... ...luego cuando le manden al pobre desgraciado a la guerra... ...sabrá dónde tocar... ...eso si no, si no se lo llevan por delante antes... El, ...el aprendizaje negativo... ...es el que cuando aprendes algo... ...y llegas a la vida real no te vale de nada... ...porque lo has aprendido mal... ...porque está mal simulado... ...¿no? y eso eso hay que tener cuidado... ...todo bien porque la VR... Como simulación de experiencias está guay, pero como le enseñes algo a alguien pensando que el tío se cree que lo sabe y claro, luego llega a la vida real y está mal, pues es un, es un doble error. Tienes que desaprender lo aprendido y volverlo a aprender. O sea que cuidado con las aplicaciones VR, que no todo vale. Bueno, supongo que a estos no les habrán tomado el pelo porque eso vale una pasta. Así que, que quiero pensar que, que sí. Pero bueno, hablando de militares también... He... Llega la fuerza bruta Llega la policía montada de Robocop. la VR Si a ti te para la policía Un día con un casco de estos No hay huevos a vacilarle ¿Cómo que no? Si, si eso o sea, eh, o sea, Puedes huir Fácilmente o sea, eh, Las no la no cámaras tiene que tienen puedes, puedes hacer así Soltarle un sopa, pues no tiene FOP, No te va a ver Van con, no. Primero, van con latencia las cámaras. Segundo, tienen creo que 320x320 320, o una cosa así de resolución. O sea que. ¿Sí? Y en cuanto les deslumbre un poco, cuando les dé luz solar, eh, ya, ya no ven nada. O sea, ¿Por, eh, ¿por bueno. qué han puesto a un, a un policía con eso? Porque esto se llama Apex Officers. Es, es el futuro de la policía, del entrenamiento de la policía en VR. Ya sabéis que aquí, en Real o Virtual, de vez en cuando, los, los domingos os traemos ejemplos reales de cómo la realidad virtual. Eh, funciona en otros temas que no son exclusivamente de, de videojuegos, ¿no? De matar zombies. Esto a lo mejor si se te va la mano matar de verdad, como los otros, pero, pero sí, aquí hay aquí hay, mira, el Barnstable Police Department. Te mete esto que está el hombre este está está pasado ya de moda que ni, o sea, esto no lo utiliza ni Dios teniendo virtual desktop y demás. Pues bueno, a estos les han vendido la mochila, te ponen la mochila y ves ahí es el Vice Pro 1 esto es un robiano cualquiera a las 6 de la tarde en su cuarto porque no me digáis que no es eh, gracioso porque es verdad claro o sea esto, podía estar jugando a esto podía estar jugando a Resident Evil exactamente igual, la misma posición y lo mismo y baja solo que esto es un pelín más real ¿no? aquí el hombre está vale. explicando las bondades de la VR a los que no saben de VR este es detective mm. y Carola le estará diciendo a todo el mundo lo interesante que es a ver, es que le mete una chapa lo interesante que es, luego por desgracia en Estados Unidos no vale de nada porque luego las desgracias pasan un día así idiota también pero bueno eh, usos de la VR que se le están dando a todo un mundo que tiene que aprender y que mejor aprender ahí que en la calle aunque luego te dirá, cómo, ¿qué, qué dice la gente que sabe de esto en general, que sabe de algo un día en la calle aprendes más que cinco años de carrera. A eso se dice en todos lados. ¿no? Seguro que os lo han dicho a vosotros. Víctor, a ti te lo han dicho seguro, ¿no? Un día aprendiendo bueno, sí. de streaming en la realidad, aprendes igual que tres meses en el estudio. Ya, se lo hemos dicho sobre todo a unos carlos que en su segunda semana los mandamos a hacer el Muta Madrid Open y ahí aprendieron, vamos, ahí sí que hicieron su onboarding. El Vietnam, ahí ya. Ya. Veían en los streamings. La siguen la contando país. al día de hoy. Oh, sí, en mis tiempos no había programa de onboarding, era que te mandaban a la aventura. <risa> bueno, no me acaban de perdonar que en su segunda, no, era, era ya su tercera semana, pero le dijimos, es que ayudar a que se vea bien el streaming en el corte inglés de Callao porque quedamos con una activación así muy fácil y descubrió que no era tan fácil por supuesto, que <risa> las activaciones nunca son fáciles, que se lo digan a cualquiera que ha puesto un visor incluido robianos, a los que habéis puesto visores a vuestros colegas que siempre que le ponéis el visor a un colega o no tiene batería, o la aplicación no arranca o se ha colgado no sé qué espérate que reinicio, Y entonces tu compañero o tu compi o quien sea te mira diciendo, pero esto no funcionaba y entonces a ti ya empiezas a joder, menuda mierda, estoy quedando fatal pues así. Y cuando se lo pones a personas aleatorias que podrían ser personas normales, como personas que, que no lo son, y que te pueden pegar un puñetazo en la cara, como me pasó a mí en Madrid Games Week, pues... pues mira. <risa> o sea, sí. Todo puede pasar, hasta que te peguen, puede pasar. Bueno, mejor que te peguen a que te metan aquí, porque el, el juego este, por cierto, a los que os gustan, esta... Yo, esto lo he cogido porque sé que algunos de vosotros robianos os va a la marcha. Eh, una Glock. Una, yo de esto no sé mucho, ¿eh? pero una Smith and Wesson eso tiene pinta de ser una pistola luego tienes ¿Sí? rifles, muchos rifles no sé, el M16 es lo único que yo sé de ahí el pero Ruger no eso tiene pinta de ser una por ser lo visto, el AR-15 eh, una escopeta <risa> Remington que yo no sé si eso es de la mafia no sé si esos todavía existe, pero pensaba que no y luego tienes cosas que no son letales, que pone less letal o sea, menos ah, bueno. letales. Eso ¿Cómo, ¿cómo mata, se puede ah, ser? Menos. O sea, te, te mata, mata, pero de, de broma. <ríe> te mata, pero despacito. ¿No? Pues tienes ahí el, el taser. Eso eso mm. mola. Pegarle un tasado a alguien. Eso sí, además, eso el, el háptico tiene que molar. Penderle el taser. <ríe> bueno, letales, pero poquito. Efectivamente. Bueno, pues ahí vamos. Y todo esto es porque... Apex Officer en 50 estados. Que es una razón más de por qué no voy a, ir a Estados Unidos últimamente. <risa> ya, solo que te peguen bueno, un tiro no sé, o la, una gafa. Así por lo menos tienen un, un, unos cuantos casos en los que puedan eh, de, deducir que no te tienen que matar. O, o a lo mejor lo que está dando es un abanico de posibilidades de cómo matarte porque te deja probar todas esas armas, ¿no? Dependiendo de, de la situación. Bueno. <risa> Tú lo has dicho. ¿no? Lo mejor sería no tener armas en general la población. Pero bueno. Venga, pues si queréis vamos a pasar a hablar de, de lo que ha venido Víctor, porque al final no nos no va a dar tiempo si no. Eh, bueno, nos faltan <risas> los juegos, es verdad. que luego Ramón me va a decir ¡Oye, ¿qué pasa con los juegos? Resolution, pero pues solo vamos a decir esto. Resolution Games se ha vuelto más agresivo. En vez de ser un amigo de todos, va a ser amigo de sí solo. Así que va a hacer una fiesta solo y el único invitado es él. Y va a hacer su propio showcase para presentar las cosas que quiere presentar que vale, bien pero bueno, ya podían hacer un E3 de la VR, todo el mundo presentando mm. todo a la vez, y no hacer 27 shows, porque eso además de llevar un trabajo que te mueres, lo dispersa todo y la sensación de aquí no se pone de acuerdo nadie, entonces eh, pues yo qué sé el 15 de diciembre, esto no lo daremos nosotros en directo, yo creo que no tiene todavía la entidad suficiente como para darlo en directo pero bueno, oye que están aquí eh... Yo estaré pendiente porque Demeo sigo todavía viciadísimo Así que yo estoy ¿Sí? deseando que salga Yo me he ido quitando, fíjate Víctor, ¿qué tal Demeo? Mm, otro al que no he podido llegar eh, vale. Al final he tenido que <risa> Enfocar mucho En vez de probar como muchos juegos eh, Muy poquito eh, Le he dado a mis Días favoritos muchísimo Y este me temo que no llegó Ya a mí es que me parece imposible. Nosotros, o sea, me parece frustrante. Con mis, con mis amigos quedamos eh, a la semana. Estamos ahí cuatro o cinco horas jugando a DMO todas las semanas. Hmm. Así que... Todavía no nos hemos pasado todas las campañas. O sea, fíjate. es bueno, no, que son difíciles. O sea, que, eh. Es que es muy, es muy difícil. Es que es muy <risa> nos han matado siete quintillones de veces, pero todavía no, no, no nos hemos pasado todas. Y, bueno, en teoría tienen que, que presentar esta nueva campaña y el... Como mínimo decir algo del PVP que decían que iban a añadir. Que yo quiero jugar en PVP a medio tiene que estar muy divertido. Así viendo rápido su página de quest parece que ahora tiene modo pass through. Eso tiene que ser bueno. Pero con quest pro, sí. ¿no? No lo tenían con quest pro. No con la, con la, con la normal también. Ah ¿sí? y Con la normal. Está, está guay. Defines cuál es la mesa y te lo ajusta, te ajusta directamente el tamaño del, del entorno al tamaño de tu mesa. Y está ahí como integrado, no tiene bordes la mesa, está como. tiene el bordecito suavecito, así, en plan como que se integra con el con el modelo de. Yo, construye. esto de Pastrú, el único problema es si juegas contra gente que no tiene Pastrú, no, no que no tenga Pastrú, o sea que cada uno ve su casa. Claro, tú no puedes verla, pues es una idiotez, tú uno ves la casa del otro, que claro, podía hacer Pero si ves a, ves a los otros jugadores ahí también, sí. eh, moviéndose por el entorno. El caso es que es más incómodo porque pierdes la, la, la habilidad de moverte por el escenario o sea, tienes que estar de verdad en una mesa apoyándote y, apoyándote y girando, claro, claro. y Hombre, hace eso que le da como gasta más batería sí, eso sí se ve, se ve menos porque los, los, los muñequitos y todo esto se ve más pequeñito no puedes ampliarlo también o sea, tiene, tiene incomodidades pero la sensación es muy chula o sea, tener ahí la maqueta y tocar la mesa, apoyarte en la mesa eh, no sé bastante guay hablando de sensaciones, que estás hablando de sensaciones, no hay sensación mejor cuando no puedes ir a un evento que el evento venga a ti. Así que vamos a hablar ahora de lo que hace sí. Víctor en la vida real, además de venir a este programa a reírse con nosotros, de. Con nosotros, no de nosotros. Ni, ni... Y a reír con la VR, tampoco. ¿A que se rean de mí, ¿cómo? No, <risa> no. no, no, no. <risa> Yerba buena. Eh, la gran empresa de la que eres cofundador que se dedica a hacer streaming eh, algunos de nosotros pensamos que el streaming es el futuro real de la VR o el quizá el icono que va a poner la VR en el mundo mainstream y te digo la razón yo la tengo en mi casa es mi padre gente pues de 70 años, que la VR pues, tampoco le llama mucho la atención, pero que de pronto, si le dijeras, vas a poder ver el Mundial de Fútbol desde cualquier ángulo, vas a poder ver con unas cámaras especiales, eh, no solo el partido en alta definición, sino que vas a tener otros tipos de cámara eh, con, con cosas flotando que te van a decir, seguramente mi padre me diría, me las compro ya. O sea, hay un gran agujero, un gran agujero enorme de posibilidades que... Como hemos hablado algunas veces, los derechos son las que frenan todo esto, los derechos para poder emitir en otros países, son los que frenan, pero la tecnología está ahí y vosotros lo hacéis como nadie. O sea que, ¿cómo está creciendo el tema del streaming, Víctor, en VR? Bueno, pues sí, como, como dices, pues yo junto con otros tres colegas empezamos eh, YBBR en California hace ya seis añotes, de hecho. Ahora el 21 de noviembre hemos cumplido seis años y cuando lo empezamos era un mundo mucho más, digamos, todavía que rozaba que... ya no solo la VR, sino el, el tema de los desafíos técnicos, de poder hacerlo con la resolución, con la interactividad, que, que empiece ya a ser medianamente convincente para un usuario, digamos, que no sea un intenso o un apasionado ya de por sí del mundo uh -huh. eh, y bueno, pues lo que lo que vemos es que sobre todo desde el lanzamiento de las Quest 2, empieza, empieza ya a ser como un, un mundillo que, que empieza a asomar cómo puede cómo puede salir, digamos, de, del super nicho y volverse algo que, que pueda atraerle a más, a una audiencia ma, mayor, ¿no? Lo que, lo que es cierto es nosotros estamos bastante enfocados en hacer el streaming eh, para hacer, digamos, eh, deportes. Y una de las razones es porque... Pues porque resulta que el público que, que ve deportes está acostumbrado o ya sabe del valor que tienen los streams en vivo y, y está acostumbrado un poco más a, a, a pagar, ¿no? Pues entonces por eso hacemos también la analogía dentro de nuestro lanzamiento más reciente de Xtadium, de que esto es pues un estadio virtual, entonces pues puedes comprar tus tickets virtuales, puedes verlo con tus amigos, puedes eh, compartir la experiencia pero al final pues es como ir al estadio, entonces pues bueno, los estadios tienen su ticket y su ticket tiene su, su precio y pues así vas eh, entrando y monetizándolo uh -huh. eh, Lo que mencionas de los derechos audiovisuales, eso se va a mantener y de hecho empieza a haber algunas conversaciones sobre si va a haber algo que se llame los derechos virtuales que en las conversaciones que hemos tenido parece que se eh... Nos decantamos o está empezando uh -huh. a ir la industria más por sí que existan y que y que la unidad de división sea el device, es decir, que cualquier cosa que vaya a unas gafas sea el derecho virtual, sea, sea video inmersivo 360 180 o sea video normal, uh -huh. más que por el formato, no más que decir el video 360 es lo que o es el que está eh, es el que es el inmersivo independientemente de, de en dónde se vea. Uh -huh. una, una dinámica bastante interesante eh, Mira que, por ejemplo, a mí me, a mí me preguntan muy comúnmente sobre, sobre Oye, ¿cuándo vamos a poner captura volumétrica? ¿Cuándo vamos a poner fotogrametría? Y cosas así A mí me encantaría eh, Pero es así que, sí que son tecnologías que, que estamos realmente lejos de, de tener en un entorno práctico Estoy en contacto con varios fundadores de, que hacen tecnología de video volumétrico, incluyendo algunos muy interesantes que están haciendo códex volumétricos, lo que están logrando algo así como 97, 98% de compresión sobre una point cloud normal. Y después de ese 90 y pico por ciento, siguen siendo varios cientos de megabits por segundo eh, y sigue teniendo muchos problemas de complicaciones, ¿no? Que, que solo puede solucionar con modelos de machine learning, estilo, eh, pues vamos a tener, eh, vamos a tener que inferir lo que, lo que desde el punto ciego de, de, de, de, de donde quiera que hayas puesto lo, lo que al final siguen siendo cámaras o, o sensores, eh, eh, como lo completo con, con, con, la inteligencia artificial, porque después del movimiento tan libre, pues no existe. Entonces, bueno, es un mundo que seguimos viendo. Eh, que fuera de, para, de verlo para, para modelos, digamos, o para películas en estilo Blender, o sea, para la realidad, ¿no? Como la, uh -huh. el básquetbol, las luchas, el tenis, pues ahí lo tenemos un poquito más. Por eso nos hemos enfocado, digamos, eh, lo que estamos haciendo mucho más en tratar de, por un lado, rehusar lo que ya se tiene de la, de la televisión y darle ese, ese ángulo de interactividad adicional. Hoy... Eh, pues agregarle el, el, el elemento inmersivo de poder hacer, pues, digamos, nuestra captura, que la hacemos en 8K60 frames, que, y que nosotros también aplicamos algunos algoritmos, pues para que la entrega se pueda hacer, pues, con un 60-80% menos del ancho de banda que normalmente se necesitaría. Nada de esto se lo contamos a los fans. A los fans <risas> le contamos la emoción, porque digamos de lo que a mí que me encanta el bit y el byte y cómo lo vamos a comprimir a mí, y todo A mí me emociona tal, eso. Sí. Claro, esta, <risas> ya ya ya a mí también, pero a la gente le emociona Nadal. Pero a la gente es que le veas a Nadal dándole la pelotita. A la a gente, gente fuera, fuera de aquí. Aquí, aquí nos dices que, que puedes reducir el 80% del bitrate necesario para para transmitir video 8K. Eh, estereoscópico y, y flipamos, o sea, funcionamos claro, como, como, si hubiese... como si ganaba España el mundial. O sea, para nosotros eso es el gol, de verdad. O sea, es... Realmente en video inversivo, el modo fácil de explicarlo es que nos aprovechamos de esta cosa bien curiosa que tiene el video 360 y 180, que no tiene el video normal, que es que no lo estás viendo todo a la vez. Con lo cual, no tiene sentido mandar todo con la misma calidad, a diferencia del video normal en el que sí. Entonces lo que hacemos, por contarlo así muy fácil, es Ajá. pues ahí en donde estás viendo, ahí te mando la calidad, en el resto no. Y luego tiene que haber un mecanismo adicional de adaptación, de modo que según te vas moviendo, la calidad te siga muy, muy, muy, muy rápido y hacer posible que no te des cuenta porque pasa antes de que tu ojo ya haya reenfocado. ¿no? O sea que hacéis un fobeate rendering en vídeo en tiempo real. Claro, Vamos, ¿no? lo que pasa es que tiene que ocurrir... Eh, no solo en la capa de rendering como ocurre ya en muchos digamos, muchos motores de videojuegos esto no es nuevo no sino que tiene que ocurrir en toda la cadena del streaming porque uh -huh. si no entonces lo que se rompe son los puntos intermedios de entrega eh, o el ancho de banda intercontinental bueno eso es, digamos tiene que ser toda la cadena de modo que toda la cadena se pueda relajar porque si no eh, ya sabes, la, la cadena y más la del streaming pues eh, se rompe bien rápido por el eslabón más débil y hay que cuidarla y tenerla mirarla con cariño. Una de las cosas que, que nos hemos preguntado algunas veces, y, y aunque ahora suene a cachondeo, porque siempre suena a cachondeo cada vez que sacamos el tema, pero mira, el, el mundo del porno el mundo del porno es el mundo que abre muchas puertas tecnológicas, siempre lo ha hecho. El mundo del porno es el primero que abraza las tecnologías y que luego decide él el, el, cómo se desarrollan. ¿no? Eh, ¿180 o 360? ¿Tú crees necesario? Porque el mundo del porno cerró el 360 en un momento dado. Decidieron que es verdad que si la acción nunca mejor dicho, ocurre enfrente tuya, normal, normalmente enfrente tuya, no se te ha perdido nada mirando la pared de detrás. Es otra cosa porque alguien tiene que estar rodando eso y tiene que haber un técnico por algún lado. O sea que te corta el rollo mogollón. En, en VR... El 360, yo recuerdo verme una velada de boxeo que estaba en 360 y no vi nada de la velada, porque me dediqué a mirar a los que tenía a mi alrededor y detrás. Había un tío que le estaba mirando los pechos a un al lado y, y él... Me, me, era violento porque yo sabía que lo estaba haciendo él y le estaba pillando, pero él no era consciente que yo lo estaba mirando. Entonces era una cosa muy rara. Entonces... Eh, Vídeo, streaming ante un evento deportivo es tan necesario... ¿Tener un 360 con las gradas detrás y con cosas que no son directamente parte de la acción? A mí me parece que mmm, algo que tratamos de hacer nosotros es que no sea como, como una elección forzada. Es decir, creemos que los, los distintos, digamos, casi que artísticamente nos falta también saber un poco por dónde va, por dónde vamos a... cómo extraerle valor a, a, al 360, pero sí que tiene, digamos, bastante el, el, el valor de, de la sensación de presencia. Uh -huh. eh, una vez dicho eso, es cierto que hay muchos lugares en donde casi que por... por por practicidad no se puede. Lo que decías de la pared que ocurre pues, eh, pues en el cuartito porque ya estás en, en intimidad. Claro. También nos ocurrió eh, o nos ocurre muy seguido en, en eventos de tenis o de básquetbol. ¿no? Lo que hacemos es literal de nuevo ponerlo pues en donde está el juez de línea. Pues atrás en efecto también hay una pared. O lo pones eh, en las canastas de, de, de lo que hicimos con la Euroliga, lo pusimos literal en las canastas. Entonces, pues, en esos lados, pues aparte de que, de que el contenido no se presta, no podríamos colocar una cámara 360 ahí Con lo cual, la libertad que te da el 180, ya, sea, ya incluso por el hecho de que la cámara es compactita, es, digamos, así, eh, no, no muy grande, eso ayuda también a, a poder llevar a, a, a eh, las cosas en perspectivas que, que de otro modo no se podría. Pero... Ponerlo, digamos, en un modo más panorámico, digamos, más de, de si quieres, eh, de presentar, de, de, de tener una vista más general de, de, del evento, incluso poderte sentir que estás en el público. Eso lo hemos hecho también en, tanto en Euroliga como en como, como en Australia Open, en X Games, en algunos otros. Eh, sí que puede tener, digamos, eh, eh, esa, ese plus de, de inversión. Y lo otro que hacemos es complementarlo con con elementos que no tendrías en la vida real, como gráficos dinámicos, de modo que te, pues, los puedas tener flotando en un espacio adicional. Y entonces ya no solo se trata de cómo lo tendrías en el solo video, sino de agregarle digamos elementos de información, overlays, poder ver estadísticas, poder jugar con ello y colocarlo, digamos, quizás en, las zonas de, en, en algunas zonas adicionales. Con lo cual ya no solo estás haciendo la transmisión de videos, sino estás teniendo una experiencia adicional, eh, digamos, enriquecida con datos sincronizados que, que pueda ayudar. Es un poco por donde apostamos también. Claro, es que ese es el ese es el tema, ¿no? El, eh, dar un dar algo más, ¿no? Ya, ya que no puedes ir al evento y ya que lo vas a ver desde tu casa, pues aprovecha todo lo que te puede dar la tecnología. También hasta un límite, quiero decir que a mí, por esto, a mí la NASCAR me gusta, me gusta correr, eh, me gusta mucho esto, eh, no sé hasta qué punto eh, necesito yo el 360, de verdad, en, viendo la NASCAR, porque la NASCAR es verdad que solo necesito... Eh, ver lo que tengo que ver ¿no? que es como pasan los coches me parece muy interesante igual que en el tenis o igual que en el fútbol que cuando aparece o sea que puedas tener un plano general un máster siempre fijo y luego un máster realizado también realizado bueno los que no estáis en esto el, el plano máster es el plano general de todo y luego están las personalizadas que son cámaras que vas colocando vas salteando, no que es la cámara que sigue a Messi en un partido de fútbol la cámara que sigue al portero, la cámara que da vueltas por arriba, no todo eso son personalizadas pero a mí me gusta tener el campo general para saber dónde estoy, es lo que te da la inmersión y luego tener flotando esas camaritas que me dicen ahora quiero ver a este ahora quiero ver a ese no ¿os habéis dado cuenta vosotros o, o la pregunta es ¿creéis vosotros que estamos preparados para ser realizadores? Realizar un evento es una profesión. Por lo menos, los compañeros que yo tengo realizadores, eh, hay una profesión, que tú dices cuando marca el ritmo, el cambio de cámara, cuando metes un primer plano, cuando abres el plano, cuando. ¿No? Estás muy acostumbrado a que alguien lo haga por ti. Cuando tú metes muchas cámaras posibles y le estás dando la libertad al usuario de jugar con ellas, puede llegar un momento que el usuario se. Eh, eh, se pierda y empiece a tocar donde no debe o no sabe muy bien cuál es el momento perfecto, que, que sí que lo sabe un profesional que está fuera del evento diciendo... Está pensando solo en ello, ¿no? Tú estás disfrutando, pero además estás... No sé si... No sé, Robianos también pregunta para vosotros. ¿Estamos preparados en general para hacer un, una realización en, en directo? Hmm. Uh, creo que la respuesta más honesta es... No, y tampoco estamos listos del todo nosotros mismos para saber eh, eh, elegir cuáles son las perspectivas. Lo que hemos hecho hasta ahora y empezamos a ser mejores. ¿eh? No, no, no estoy diciendo que esto no tenga no tenga sentido. No, no estoy, estoy una tratando reflexión, de decir. A ver, que en realidad. No, no, no. Gusta... ¿Y te cuento, cómo, te cuento cómo es nuestra reflexión? Sí. Eh, siendo honestos, vimos una capacidad técnica. Eh, que, y hemos tratado de, de aprender cómo utilizarla. Eh, es un poco como un microcosmos de lo que ha sido, para, al menos para, para mí, de lo que he podido ver en mi experiencia, toda la realidad virtual. Tenemos una nueva capacidad de, de desarrollar mundos, eh, juegos, interacciones, eh, y estamos tratando de aprender eh, cómo es que esto realmente hace una experiencia mejor. Entonces, uh -huh. eh, cosas que hemos aprendido alrededor de esto, no cómo nos, pre nos vamos preparando nosotros para para... Mira, eh, hay un, a, a inicios de año tuve la fortuna de poder participar en, en un programa que se llama Lanzadera, que, que lo organiza Mercadona aquí, de Juan Roch, ta, ta, tal, tal, uh tal, -huh. eh, programa de aceleración de empresas. ¿no? Y me quedé mucho con una con una parte que, que él decía que lo aplica, y esto te va a sonar muy raro, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de supermercados, de Mercadona y de Juan Roch aquí? Porque mira, una cosa que decía él que dice, que aplica y que nosotros podemos y estamos tratando de, de hacer el paralelo en lo que hacemos en YVBR eh, con estas producciones multicámara, es que al final los clientes, los usuarios, en nuestro caso, eh, no es que quieran posibilidad de elegir, lo que quieran es posibilidad de acertar. Es decir, que no le des tantas opciones a alguien, pero que lo que dices, que te puedas quedar perdido o que no sepas ni en dónde estás o que estás más aburrido que por, porque un realizador al final es un profesional que sabe hacerlo bien. Uh -huh. Entonces, unas cosas que estamos haciendo es pues que estas cámaras eh, sean a su vez fits medianamente producidos, de modo que en el ejemplo del básquetbol, pues tienes una cámara que es la de las canastas y otra que es la de los laterales. Pero, el, uh -huh. la, pero de qué lado está la canasta y de qué lado está el lateral, eso se hace solo. Entonces, Ajá. es una elección válida que tú como fan quieras decir, ah, lo quiero ver, pero desde aquí en la, aquí donde está la llave, porque quiero ver cómo el pívot hace tal. O no, yo lo quiero ver más como si fuera el jugador de banca, porque a mí me gusta más tal. Pero tanto como también estar eligiendo, digamos, a tanto nivel de detalle. No, es que la, una de estas cuatro cámaras es demasiado. Pero si lo haces como dos, entonces sí aportas valor. Otro ejemplo posible es en, en la... En, hay otros deportes que nos lo hacen mucho más fácil el, el tenis tienes tanta libertad digamos ahí. Hay... Es real, realmente puedes obtener si quieres ver más a Federer o a Nadal en un, en un juego, ¿no? Entonces ahí tienes poquito, ¿no? El, el ejemplo que tienes aquí, Djokovic o Nadal, bueno, pues eh, realmente si pongo en otra esquina, pues tampoco me pierdo mucho, pero bueno, el tenis no lo hace fácil. Los autos nos hacen más o menos fácil, salvo que el coche se rompa y, y ya vayas, pues bueno, los tienes por aquí. Pero incluso en estos podrías eh, digamos ir haciendo como mini programas y entonces que cada uno es más sencillo, pero tú de todos modos sabes que a cualquiera de estas que vayas, vas a acertar en cierto modo es, es un poco la reflexión bueno, que, reto, que hemos hecho claro Uf, eso es eh, a, a, a, a nivel audiovisual que es de donde vengo yo profesionalmente eh, todo esto me parece muy difícil porque últimamente se ha puesto de moda en nuestro trabajo un realizador automático que tú pones las cámaras y dependiendo del sonido así cambia la cámara si de repente alguien tiene pre más presencia de voz uno eh, cambia de cámara que es lo que haría un realizador ¿no? Primer plano del que está hablando, de vez en cuando abres plano para que la gente se paga tal. Habla otro, primer plano de ese y vuelves otra vez a un trasero, ¿no? Entonces, eh, claro, eso automatizado vale, pero cuando tienes dos cámaras. Claro, vosotros, eh, no sé, me estaba fijando en la imagen, en la imagen que ha salido de, eh, por ejemplo, esta que tenemos. ¿no? Ocho, solemos tener en los live. Ocho cámaras, claro. Ocho cámaras. Mola mucho. Yo recuerdo cuando Canal Plus, al principio, empezó a retransmitir la Fórmula 1. Eh, te dejaban ver las carreras desde todos los puntos de vista. Y yo recuerdo mi casa, no lo usó nadie. Porque, claro, era, era muy era muy oscuro, ¿no? Porque siempre dabas, no sabías muy bien dónde estabas, le dabas a uno y la curva no era justo la que querías ver. Te estabas perdiendo la batalla por el tercer y cuarto puesto, y tú todavía estabas jugando a ver si dónde estaba Alonso en el 12, ¿no? Entonces, es verdad que era, que era el punto de interés se, se terminaba perdiendo. El, otra pregunta ¿Cuánto de complicado es? Porque esto es otra de las cosas que se han venido diciendo ¿Cuánto de complicado es? Sincronizar Varias cámaras a la vez Y transmitir todas esas cámaras De forma sincrónica Al usuario Porque eso tiene que ser un pipote Porque tienes sonido Tienes eh, el sonido que va por su lado Tienes el vídeo que va por su lado Hay una cosa que se llama los, los CNDs que los CDN, si no sabéis lo que es, vamos a, vamos a entrar ya un poco en... Yo creo Julio también se ha vuelto ahí ¿no? Julio, ¿está ahí un rato cruzado de brazos? Julio. Ah, pues yo, pensaba, yo pensaba que estaba poniendo tanta, tanta, tanta atención que se había... <ríe> Yo, ay, yo ay, también, ay, ay, pero ay, cuando ha dicho... Ay, ay, a Julio se le ha vuelto a ir la luz. Se le habrá ido la luz por septuagésima octava, ¿ves? Claro, es lo que... Bueno, pobre hombre. Bueno, claro, el no. CDN... El CDN, cuando tú, cuando tú tienes un. O sea, por ejemplo, el tenis. Tú estás retransmitiendo, como vosotros habéis retransmitido el CDN, lo el, que sé, el Open, ¿no? Vosotros retransmitisteis eh, Copa Davis, perdona. Vosotros retransmitisteis la no, Copa también, Davis? El Australian Open también, sí. Eso es. Eh, digamos que vosotros no se lo dais a los usuarios finales. Vosotros tenéis que alimentar una red de content. De, de ordenadores que están alrededor de la red, que pueden ser de muchos tipos de. O muchos Hay empresas que únicamente, Akamai, por ejemplo, que se dedican a esto, y es que tú le das la información a ellos, ellos la empiezan a propagar por toda su red y la empiezan a acercar a los usuarios para que los usuarios no se conecten a vosotros, ¿no? Es así como nace un poco la señal. Sí, eh, y si quieres también te puedo contar sobre tu pregunta original de cómo sincronizar, que eh, sí. es. A nosotros ha sido un desafío, digamos, es uno de los principales desafíos que intentamos eh, resolver eh, con, con nuestro sistema y nuestra tecnología, al grado de que acabamos teniendo lo que le llamamos nuestros ingest servers, que ahí en donde tienes esto azul de content origin, pues como tres pasos para atrás. Eh, digamos Es un sistema distribuido que está mirando las señales, los audios, y tratamos y tenemos que tener un modo de ajustar el delay individual de cada cámara, eh, de modo que... Eh, eh, esté razonablemente alineado tanto en audio como en video eh, wow. y entonces sí, es un sistema distribuido que, que y aparte nosotros tenemos el desafío adicional que, de que las cámaras de la tele normalmente vienen mucho más por delante que el video inmersivo, porque el video inmersivo tenemos que ponerlo, hacer el proceso este que se llama el stitching, ponerlo junto, ponerle otros grafiquitos, encodearlo en 8K y todo eso es mucho más lento que recibir una señal que viene de un cable SDI eh, de, del broadcast y entonces hay que estar ajustando con los delays. Estamos peleando con eso constantemente. Uh -huh. Y aparte de eso, luego aparte hay que entregarlo a, al usuario final. Y ahí es en donde entra todo esto de las content delivery networks, que es... Un tema fascinante, porque ya no solo va de video, esto va de, de, de cómo funciona internet en general. Efectivamente. Eh, que, no, que no hay modo de que internet no podría existir si no, si no existiera, digamos, este tipo de, de tecnologías, redes y de empresas que han puesto máquinas y máquinas y data centers enteros pues por todo el mundo. Eh, para que la paginita cargue más rápido o para que no te vea fuera el video. Este vídeo, por ejemplo, o sea, ¿no? o sea, este, este Google video y estamos... YouTube Eso es, o sea, yo, a vosotros Robianos no se está llegando Esto de un servidor que esté Por ahí lejos, está cerca O sea, el servidor más cercano en principio A vuestra localización Y ese servidor forma parte de una cadena enorme De servidores que están repartidos O sea que hay veces que se cuelgan las cosas Pero no se ha colgado No es problema de Víctor, por ejemplo Víctor alimenta esta red Pero hay veces que estas redes se caen eh, ¿qué fiabilidad tienen estas redes? ya hablando así de... cuando tú se lo das a un CDN, tú firmas igual me imagino que se firmará no sé si esto es público, eh, tú pasa palabra si no, pero tú, mm. tú tú puedes llegar a firmar que un porcentaje, ¿no? igual que los usuarios cuando contratamos una telefónica, la telefónica te dice, yo te aseguro un X por ciento de ancho de banda y un X diario de que no se te va a ir como a Julio, que se le ha ido la luz tres veces, eso no es normal, eh, yo me imagino que tendrás un seguro ¿no? con, con los CDNs, porque al final no eres tú quien, quien está respondiendo al usuario final. Tú se lo das al CDN y veremos. Eh, sí, eh, todas tienen, digamos, alrededor al final es un poco... Como con la cloud, ¿no? Siempre te dicen, ah, yo tengo cinco nueves, ah, yo tengo seis nueves. No sé si realmente importa tantísimo, pero, pero sí, todas te, te, te, te juran y te perjuran que siempre que no se te pase de tanto volumen, que no se te pase, bueno, hay algunos parámetros ahí que, con los que juegan, eh, pero, pero sí, eh, eh, existe esa, esa fiabilidad. Y eh, una de las cosas que... A ver, pues en efecto, técnicamente no somos responsables de la entrega de, de estas cosas, pero al final sí somos responsables, porque nuestros clientes que son broadcasters, telcos, organizaciones deportivas, un poco también lo que les vendemos es un... Eh, no te preocupes que ya lo miro yo. Eh, y, y en uh -huh. nuestro caso va, eh, en esto del mundo inversivo, va al grado de no te preocupes que... Que, que yo hasta te puedo recomendar y te sé decir en dónde poner las las, las cámaras y te sé decir en dónde eh, digamos, en dónde es entretenido en dónde no y hasta el grado de oh, no y yo voy a monitorear con qué bitrate está llegando uh -huh. eh, en todos los dispositivos eh, que lo están viendo y pues tenemos nuestros truquillos mira uno uno muy divertido que tenemos le llamamos los cash warmers que si puedes tienes por ahí eh, uno Dime. el gráfico del mapa el que, el que iba desde origin esta cosa no pues las cdn es un poco esto no que pon, hay gente empresas que han puesto data centers de estos naranjitas por todos lados del mundo para que los usuarios tan lindos que son eh, lo puedan ver bueno lo que pasa es que muchas veces estos son eh, esquemas reactivos. Es decir, si no hay un usuario cerca de la zona, de alguna zona, no va a llegar el contenido ahí en la vida. Claro. Y entonces, algo es, que es hacemos. Es un caché, ¿no? O sea, hay una caché. Que claro, si es no una la caché. Pides, claro. Exactamente. Entonces, una cosa que nos hemos hecho es: pues, ah, pues nos hacemos un usuario sintético eh, en el data center de la cloud, más ah. cercano a donde sabemos que van a estar los usuarios. ¡Qué pirata! Y entonces. Este se pide todo, pero se lo pide todo de todo Todas las cámaras, todas las pues, representaciones, tal, tal, tal De modo que cuando llegue un usuario después Ya tiene el contenido ahí cerquita Uy, qué interesante Ya lo tiene en eh, Sí. Ya, bueno, no, claro, ya que es que cache, no lo por, por eso le el cash warmer Ah, no lo había <risa> pensado Y eso, claro, ah, pues es una buena Es una buena o Son sea, tanto <risa> indie, pirata, de estos <risa> startuperos Pero nos ha salvado <risa> la vida en más de un proyecto Oye, es ingenioso ¿Habéis tirado alguna vez alguna red por cantidad de usuarios? Por ejemplo, y te digo los casos, cuando estás en... Nosotros hemos hecho muchos directos en Twitch y cuando la hora virtual de este programa coincidía con el animal de, de... ¿Cómo se llama este? Ibai. Ibai, con animal de Ibai, se nos caía todo. Claro, el CDN explotaba y entonces no nos llegaba la señal. Y, y, y me imagino que ellos hacían un balance de cargas y decían dale a este que es el que tiene más y al resto que se busque la vida. ¿Habéis llegado vosotros a, a, a petar, a reventar algún tipo de, de CDN o, o, o retransmisión de decir que se nos va de las manos? Solo, solo en mis sueños, me temo. <risa> Lo bueno, que sí pero... hemos hecho es eh, tirar data centers, pero por capacidad. Eso sí hemos hecho. Eh, sobre todo a, a inicios de 2017, yo recuerdo una vez que que el data center de San Francisco de AWS no nos daba suficientes instancias de las que queríamos y de hecho había, un, había una gráfica que es algo que se llama el spot pricing que es eh, cuando el, um, el proveedor de cloud pues te dice oye mira yo te puedo dar instancias más baratas pero si la uh, pero si las necesito porque alguien me las pide, eh, te subo el precio ah. con lo cual es algo basado en la escasez no entonces eh, pues hay, un mon hay una gráfica que te dice cuánto es eso y pasaba de algo así como 0,1 cero, cero a 3,4 cuando hacíamos nuestro, nuestra prueba y luego de vuelta a 0,1 cuando dejamos de hacer nuestra prueba. O sea, o sea que, que sí, puedes es. morir de éxito, esa cosa que se decía antes en internet y es que cuanto más éxito tienes, cuantos más visualizadores tengas, más palmas dinero. Eh, sí, claro, puedes ser víctima de tu éxito Totalmente yeah. eh, Porque aparte de todo, esto de las EDNs, pues, o sea, Está muy bonito Es como funciona el internet Son empresas y las empresas tienen que ganar dinero Y estas en específico ganan por gigabyte entregado Entonces eh, Pues más gigabytes entregados eh, La maquinita se chachun, chachun, chachun Y más dinero uh -huh. para ellos Madre mía, vaya, vaya Robianos, estáis viendo Primero la fiesta que es hacer una cosa de estas porque vosotros pensáis venga vamos a poner cuatro cámaras y organizamos un evento pero ya estáis hoy escuchando a víctor el negocio o la cantidad de negocios intermediarios problemas que puede haber en medio ¿no? ¿Cómo cómo corriges cuando se cae algo pues claro a ti que se caiga un streaming es lo peor que te que, que puede pasar porque estáis vosotros para eso ¿no? es, es la, la, la gran luz roja no la gran alerta eh, ¿Cómo se superan esos en, en tiempo real? Porque, claro, yo en, en la cabeza de muchos os imaginamos tecleando ahí corriendo como hackers, ¿no? Pero seguramente si hay hmm. llamadas de teléfono diciendo bueno. me voy a cagar en todos vosotros, queréis levantar el servidor. Sí, en realidad... Eh... Por supuesto, emocionalmente tienes eso, eh, pero lo que, algo que hay que intentar mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho es hacer las cosas despacito y con calma. Porque eh, la adrenalina te pide correr y mirarlo, pero sobre todo, y esto es algo que todavía nos, es, nos, nos hemos, bueno, nos hemos trabajado, pero más que tenemos que trabajar es, primero hay que tener eh, los planes B y los planes C hechos desde antes. Eh, uh -huh. Oye, que tengo la CDNA, ah, pues ah, voy a tener la CDNB, los voy a intentar balancear. Exacto, como lo que tienes aquí, ¿no? Vamos a poner eh, a vamos a poner Cloudfront, o vamos a poner Google Cloud, o vamos a poner Fastly, vamos a poner varias, ¿no? Se hacen pruebas desde antes. Eh, y luego, pues, tener un esquema, un sistema de monitorización. Aquí lo importante es también, digamos, leer. esto esto es una terminología que quizás viene más de, de mundos, vidas anteriores, pero una cosa que se llama un NOC, ¿no? Un Network Operation Center, pues, eh, eh, digamos, tener de bien puesto un dashboard de, oye, ¿qué está funcionando? ¿En dónde está? De modo que puedas hacer lo más importante que te tienes que hacer en ese tipo de situaciones, que es diagnosticar con precisión. Uh -huh. Diagnosticar. Oye, fue... Se cayó el streaming, ¿eso qué significa? ¿Se cayó qué? Se cayó en una región, se cayó en claro, otra, claro, se claro. cayó una cámara, se cayeron todas, se cayó solo para cierto nivel de calidad, eh, ¿no? Eh, y, y con eso, pues poder saber si lo que tienes es que purgar CDN, que es un, un término que existe, pues para resetearlo todo y que se lo vuelva a traer desde el lugar original, o si lo que tienes es que reiniciar todo el stream, o si lo que tienes es que redirigir a los que estaban con la CDN A a la CDN B, digamos ahí. Dependerá claro, mucho. Y eso, eso es Las gente trabajando porque eso eso eh, seguramente a algún robiano le ha pasado, a nosotros nos ha pasado. Yo recuerdo un mundial, el primer mundial, no fue el de Brasil, o, no recuerdo qué mundial fue, que empezaron eh, sacaron una aplicación para poder retransmitir el, el mundial desde varias cámaras y yo recuerdo entrar y que no funcionaba nunca. Nunca, yo podía ent intentar entrar Y luego entrabas en salas y te decían tiene usted a 45 por delante? tiene usted a 100 por delante? no Esa esa experiencia tan horrible de querer ver algo Que te lo han vendido y dices Venga, me lo pongo, no puedo Venga, me lo pongo, no puedo O sea, vosotros tenéis un contador final De la cantidad de gente Esto me, era como más Headroom, que Era una serie de cuando yo era pequeño Que te decía de, en la televisión Esa de, de, de, de, de ciencia ficción Te decía la cantidad de público que había conectado Ahora, lo que es ahora YouTube y que si te volvías trending topics y de repente hacías una salvajada o te ponías a hacer el ridículo. ¿Vosotros tenéis esa, ese cartel cartelón ahí de tenemos un millón de usuarios, tenemos 100.000 usuarios, 101.000? 100". O, o, ¿O a vosotros un poco la cantidad de gente que os vea os da más o menos igual? Porque el evento es no, el que no, os ha contratado. No, nosotros, o sea, nosotros vivimos de, de eso. O sea... Es cierto que hemos tenido eventos en donde básicamente el que nos contrata lo, eh, es por la generación de la señal. Pero, digamos, esto ya es casi, en cierto modo, es casi más filosófico. O sea, nosotros estamos tratando de hacer una experiencia que guste y que, tenemos entonces estamos buscando que se enganche. Esa es una parte. Uh -huh. Segundo es, hay, hay muchos de nuestros contratos, pues tienen una, un componente de, oye, que la CDN va aparte entonces ah, eh, claro. la, esto es lo que cuesta hacerlo y luego mira aquí te voy a pasar la facturita de Akamai eh, ah, y claro, a ti claro. entonces por eso hay que tener también saber digamos eh, cuánto se consumió de cada stream no entonces eh, y la tercera es eh, con cosas como lo que estamos haciendo ahora con Xtadium eh, y con algunos otros bueno, contratos con telcos en, en Asia y cosas por el estilo, pues esto va de lo que, les, lo que el terminajo este del revenue share, que es, oye, pues nosotros eh, eh, vendemos los tickets virtuales eh, y bueno, es, hacemos un poquito como si fuéramos app store, ¿no? Eh, uh -huh. eh, pues eh, tanto porcentaje es para mí y tanto es para ti. Entonces, pues... Eh, y lo que no queremos es tener que hacer devoluciones sobre eso. Entonces, pues no queremos que se nos caiga el stream y queremos que lo estén viendo mucho tiempo. Bueno, esa es otra, claro. Si se cae un stream, que no pase y tocamos madera. Eh, pero llegado el momento en el que por vuestra culpa no, pero porque el CDN tal Luego es verdad que cada uno sacará sus conclusiones Y habrá sus eh, movimientos legales y, y seguros y demás no Pero el usuario final es el que al final Eso no le ha llegado Te lo digo porque hay veces que en Horizon En, en, en los eventos de Horizon o tal Que tú entras y de repente se cae O no está disponible no eh, O como lo que pasó con Foo Fighters que lo fue lo de Foo Fighters fue sonadísimo claro Catastrófico casi Claro, entonces ¿Cómo te, cómo te recuperas De una cosa así? Es, es complicado eh, sí, sí, sí, o sea, al final a, a, Acabas teniendo que tener el mecanismo Y una regla de dedo es de Mira, muchas veces vale la pena Más, mira, ya le devuélvelo Y luego ves que Estar ahí también, digamos Entrando en una disputa con El fan que te puede costar Cosas que, pues, que, que son bobería, Pero no, que te puede costar una revista de una estrella En la, en la store que, no, bueno, Claro, mm. eso no la... es <ríe> verdad bueno, claro. o sea, el el usuario lo primero y luego ya se ve cómo se soluciona con el, el CDN y... y... Lo intentamos, bueno. intentamos, o filosóficamente tratamos que sea así. No puedes así, digamos, tan, tenerlo tan como blanket rule, pero básicamente creemos que esto va... Sí. Si hay alguna mínima razón que parezca que indica que sí, o sea, tipo puedo ver el internet digamos puedo ver el uh, que en efecto estaba recibiendo un muy mal bitrate pues bueno igual y es porque encendió el microondas o igual y no pero todavía no sé <risa> claro. ah, bueno, claro. ahora, ahora vamos a hablar ahora vamos a hablar un ratito de, de la técnica eh, vosotros tenéis algo que muy poca gente tiene en el streaming y es conciertos contratos con gente muy importante. O sea, parece que está... Que, eh, Robiano, parece que está Víctor aquí hablando porque es un colega más que ha venido, pero este, este hombre eh, tiene un contrato con la All American Cup de tenis, tiene contratos con la UFC, tiene contratos con la NASCAR. O sea, yo conozco muy poquitas personas que puedan llegar a estos niveles de retransmisiones eh, y, y cosas que todavía, además, eh, en algún momento iréis descubriendo porque sé que, que tenéis cosas por ahí que todavía hay que presentar. Entonces... Eh, ¿Es el tema de derechos de verdad el gran freno a todo esto? Porque la técnica ya la sabemos manejar más o menos. La gente empieza a tener visores capaces de ver a una resolución lo suficiente buena como para decir esto mola. Las televisiones, Internet, la capacidad, ya puede generar contenido 4K, ¿no? Que es un poco... Eh, empieza a ser ya muy visible todo, ¿no? Y ahora hablamos de compresiones. Pero donde falla todo, desde nuestro punto de vista del usuario, es los derechos. ¿no? Eh... Yo diría que es nuestro mayor foco ahora. Eh, o sea, eh, al final creemos, bueno... Digo yo, que, que con YBVR y en Xtadium tenemos ya una maquinita que si le pones eh, los streams correctos eh, y les das acceso para poder hacerlo en los lugares adecuados, se genera una experiencia tal que, pues como mínimo no sales decepcionado como fan. Bueno, eso uh -huh. es lo que digo yo. Pues eh, el, el mínimo mil o sea, ¿no? Hemos trabajado ya en esa parte Tenemos pues ya nuestras Algunos algún, Un par de, no, sé 20, 25 mil horas de streaming Atrás ya De haber hecho un montón de eventos eh, Esa parte Más o menos la sabemos Y obviamente hay muchísimo que mejorar Y tenemos un montón no, no, no, no, no De ideas de cómo mejorarlo Pero la base Digamos existe y, y ahora lo importante es Que los fans encuentren lo que quieren Y y sí eh, o sea para nosotros a nuestros foco nuestro foco más grande ahora damos del lanzamiento de Stadium eh, es un foco comercial eh, de cómo le vamos a hacer aquí cómo vamos a traer aquí a la a los que ya sabemos que queremos todos a la NBA a la NFL a la NHL claro. eh, eh, llegan estos y entonces eh, si se encuentran con que eh, la experiencia que tienen aquí no les genera una fricción tal que eh, no, la odien y, y vayan a quejarse, eh, eso puede ser, digamos, ya un, un, un detonante para que empiece a tener algo más de credibilidad todo esto todo esto de, de la realidad virtual y de, y de esta palabra que no voy a decir porque estoy harto todos estamos hartos eh, es que Voldemort vender... aquí. <risa> ¿crees <risa> que, vende, que vendería visores? tú aquí en España ¿eh? tú, ¿tú te imaginas un paquete de Movistar? porque es el, el gran ¿no? el, el, uno de los grandes actores aquí un paquete de movistar con unas Quest o lo que unas pico las que sea con la liga de fútbol profesional y en la fórmula 1 un paquete con tus gafas Hombre, en mis sueños más locos Sí, claro eh, eh, con una, Quizás una suscripción de algún par de meses O un número de carreras Y luego ya tienes que poner lo que sea bueno, sí, pero, en el paque, en el, pero con la, el visor, es... quiero decir No no, no, no, no un añadido, sino Toma y que te llegue a tu casa una caja con el visor Que te lo pongas, ya tenga instalada la aplicación Con vuestro streaming Y que tú le des ahí, te pones y tienes el fútbol Y además ahora que se puede hacer el, el, el Pass through en color Tú le das eso lo habéis barajado, el pastel en color, el decir estoy en mi salón. Eh, y tener hemos pantallas. estado jugando y tenemos un par de unas ideas ahí. Nos pasaría un poco como lo que estábamos hablando antes de, ay, ¿cómo se llamaba el juego? Ah, se me acaba de decir el nombre. Ah, ah sí, el Demeo, Demeo. El, el, el Demeo, de sí, sí, sí. Eh, que, que al final el modo total inmersivo y el modo digamos mixed reality tienen que ser distintos, pero sí que le vemos potencial. O sea, por ejemplo, ahora en X-Stadium tenemos un modo en el que puedes verlo con tus amigos. Eh, ese mismo modo puesto, pues para, para modo EMARP, creemos que puede tener sentido, pero eh, habría que hacerle sus ajustes. Y, y los ajustes es, oye, pues eh, igual y no lo puedes tener con toda la libertad. Bueno, ahí estamos eh, empezando a barajar ideas, pero potencial le vemos muchísimo. Uh -huh. Y esto, pues puede ser tanto que sea una suscripción eh, con tu. Eh, proveedor de servicio de conectividad, eh, digamos eh, telefónica, Vodafone, Orange, el que sea, eh, o eh, que sea como parte de tu eh, anualidad del el Real Madrid o del de, de, Atlético de Madrid para sí, que aquí no el abono este de exactamente el abono sí. anual en Estados Unidos esto, esto lo estamos hablando, pero para el season pass se llama ya, ¿no? Entonces, bueno, similar que tu season pass pues pueda incluir esto. Esas son ideas que tenemos, modelos que estamos empezando a ver. Qué interesante, si qué interesante, porque. En el es sentido. El, sí, sí, sí, es el futuro. O sea, es. es vamos, no, no es el futuro, es que, de verdad, repito, que algunos de nosotros lo vemos ya porque lo hemos hablado en, en, entre primos, en cenas familiares, en cenas con amigos, que te dicen, pero yo podría ver esto y dices, no, porque todavía no hay nadie que haya decidido dar el salto. Yo no sé si es que tienen tantos. Si luego pones internet, si, si, si aquí, a ver, y esto lo decimos entre, entre bajito, ¿no? si la gente está viendo el mundial en 400.000 canales, si tiras una tiras una piedra en Google y te salen 40 canales piratas de todo, o sea, no hay forma de, o sea, eh, no sé si los derechos, ¿qué más da que los derechos sean de un país a otro? O sea, es, es ponerle puertas al campo, la gente al final lo ve, te coges una VPN y lo estás viendo y te cuesta dos euros la VPN al mes, o sea, que, que hay mil maneras de saltarse toda la técnica, ¿no? Entonces, ahí hay una... Ah, se, se, ponen, se ponen demasiado. Pero bueno, eh, como estábamos hablando de, de anchos de banda, de problemas, CDNs y demás todo llega al final al usuario, el usuario es quien se pone las gafas y ahí tenéis vosotros un gran problema y es que el usuario, tipo no tiene ni puñetería idea de lo que ocurre con las señales en su casa o sea, él se pone el visor y espera que la señal le llegue como, como si bajara de la virgen ¿no? ahí se abre un agujero en el cielo y, y Dios le habla y baja ¿no? y le da igual que le explique lo que sea de por qué están tan imposible muchas veces que llegue la señal bien. Y además, lo siguiente es, tienes una mierda de router, tienes una mierda de wifi, lo has configurado fatal todo y aún así esperas que te llegue o ¿no? choca. Y entonces, así empieza el viaje desde el píxel que tú generas, Víctor, y el pixel que me llega a mí. Todo lo que tú controlas, todo lo que controla el CDN, todos los profesionales que estáis en medio, termina en lo que a mí me dé la gana y la exigencia va a ser la mía, no la vuestra claro, no me vais a echar a mí la culpa claro, entonces si tú dijiste eh... que sabés entregarlo, ¿no? a ver, ¿qué pasó? <risa> claro, claro, entonces eh, eso a mí me, me ha llamado muchísimo la atención hicimos en real o Virtual un artículo que estuve estuve aquí haciendo pruebas sobre el Wi-Fi 6 también para, para sacar de la ecuación ese marketing tan rastrero que tenemos que soportar los usuarios, ¿no? Que son marketings como este. ¿no? Que si te compras este pedazo de mega router, que esto parece una zarpa ahí de un, de un alienígena, ¿no? vas a tener 11.000 megabits por segundo. O sea, ya, ya de por sí la gente no. Ya, si ya de por sí la gente no lee lo que pone detrás, o sea, no lee. Eso de MBPS no sabe ni lo que es, solo ve que pone 11.000. Y eso de 11.000 dice la leche. O sea, con esto voy a ver las cosas a 16K. Aunque tú me las mandes a 480, yo la voy a ver a 16.000K, porque esto es la leche, ¿no? Entonces, hicimos ese artículo, y a mí me parecía muy interesante el, el eh, darle una vuelta. A, a, desde que nace esa imagen hasta que nos llega a nuestra casa, y qué, desde el punto de vista de los usuarios, podemos hacer. Porque eso engancha perfectamente con el Virtual Desktop, con Air Link, ¿no? esa manera de hacer un streaming más casero entre lo que es el ordenador y nuestras gafas. ¿no? Entonces... De primeras hay una cosa importante, ¿no? Y es, tú lo estás viendo a través de un wifi. Ese wifi es el último eslabón de la cadena dentro de el streaming. Ese wifi hay que cuidarlo. Ese wifi, la gente debería haber una. Te, tendríamos que tener. Quizá en los colegios se debería dar, además de cultura cívica y educación, también se debería dar historia de internet o cómo configurar tus cacharros. Eh, conoce mejor tu wifi, o sea, que hubiera asignaturas de estas, ¿no? Porque toda tu vida está alrededor de esto. O sea, sí, en realidad, junto sí. con la educación, viral, una así como lo de C del paso, no, es de mira tus canales y no te, y no pises en los canales wifi del vecino porque le vas a fastidiar la experiencia quizás. Claro, o sea, eh, el mundo sí, wifi. De, de general la, la gente, o sea, yo la, la gente no sabe diferenciar entre el wifi, el ADSL, eh, fibra óptica, bueno, la cobertura no, no, no. del móvil. Todo es lo mismo, o sea, al final todo es el wifi. No sé cómo, ¿Cómo se, telete, todo ¿qué? se convierte en el Internet. Claro. Todo, que, pues, entonces, eh, claro, es que son, son, también es cierto que hay mucha term terminología y cada vez hay más y conforme pasa el tiempo cada vez es más confuso quizá para los usuarios en vez de más más sencillo. Pues a eso, a entender. eso iba que, que necesitamos una. una una mínima cultura, ¿no?, para saber lo que está ocurriendo. Creo que, quien más y quien menos, esto, como aquel, el emule, ¿os acordáis cuando se bajaban cosas con el emule, eh, o imulo, como lo queréis llamar, eh, eh, la gente, de pronto, mi vecino, Sabía abrir puertos, sabía hacer una NAT. Que decía, pero hostia, pero si tú que has estudiado informática, decía, no, pero si es que mi hijo, mi hijo se quería bajar una peli, entonces he puesto el, el puerto, no sé qué, porque si no, no lo abre. Y era, joder, ha llegado aquí la, la ciencia, ¿no? A través de, de la piratería, claro, no podía ser de otra manera. Entonces, al final las cosas vienen como vienen, ¿no? Eh, el wifi, tenemos que saber qué puñetas hacemos con el wifi. A mí me pone, me pone atacadísimo, ¿no? Cuando el wifi no le damos. Eh, no le damos importancia a lo que está ocurriendo ni sabemos diagnosticar qué ocurre con el wifi. ¿no? Entonces, de primeras, la desmitificación que hay que hacer de los equipos. O sea, que esto que te ponen aquí de los 11.000 mi millones de millones de... Esto, esto, todo esto es mentira. O sea, todo esto hay que partirlo en trocitos y hay que saber la realidad. ¿no? O sea, 11.000 quiere decir que tiene 2x2 canales que va a 1.148, luego 2,4 a... A, o sea a, esa, a dos perdona a dos canales a dos con cuatro pero dos por dos luego tiene un canal 4 por cuatro o sea vas sumándole y el fabricante dice tengo este tocho entero no perdona ese tocho entero no ese tocho entero mis quest de ese tocho que tú me estás dando solo puedo recibir solo una parte minúscula de lo que tú me estás dando o sea ya de primeras el marketing debería ser denunciable pero claro claro no porque claro. No, no te dicen que es para o sea que cada trozo es para un dispositivo de los que estén conectados y a un tipo de red concreta o sea a un, a un tipo y bajo ciertas condiciones y, y bajo ciertas condiciones o sea te, eso es con el router puesto aquí en el casco eh, pegado con cinta aislante Claro. claro, claro. A ver, hay unas hay unas tablas, hay una cosa que a mí me gusta mucho hablarlas, que es el PI, el PHI, que es la capa física, ¿no? El PI es en lo que te va a decir la velocidad de sincronismo, vamos a llamarlo así, entre las que tu equipo es capaz de hablar con el router. Primero, el router tiene que ser capaz de darte lo que tú quieres, que hay algunos que vas a casa de alguien y tiene el router configurado en G. Y dices, pero alma de cántaro O sea, hace, hace 25 años de eso Claro, es que me va fatal Porque me pongo a ver películas en la cama y se entrecorta Bueno, pues a lo mejor tiene la culpa La mierda de teléfono que tienes Y el router de hace 5 años o 20 años Que, que también tienes O sea, vete llamando a Movistar o a quien sea O a Orange o quien sea, que te lo cambie Y vete comprándote uno mejor Y cambia ese teléfono de hace 10 años ¿Sabes? Eso de primeras las tablas, esto que veis aquí, que parece que es... Brrr, estas tablas son reales. O sea, tú estas tablas te pueden decir que si has conectado a 1200, mirar abajo a la izquierda, a la izquierda abajo del todo, 2x2, la última valor del 2x2 de la izquierda es 1200. Eso es lo que consigo yo en mi casa, con un router 6, no 6, con un router 6 y con mis quest. Quiere decir que estoy en el máximo que da quest. Si vosotros hacéis esta prueba en casa y cogéis vuestras quest o, que o el visor que tengáis, os vais a la información de internet Que esta yo creo que la tenéis O sea, la información de... de esto se ve se veía muy fácil, ¿no? Creo que tenía yo por aquí un... Se ve muy fácil, ¿eh? Si entráis eh, y mantenéis apretado en cuesto, en pico Os dice la velocidad de conexión Si la velocidad de conexión no es 1200 Y vuestro router es capaz de hacer esto Que la mayoría de los routers 6 lo son Está mal Algo tenéis raro También también Virtual texto te da esta información cuando Virtual Desktop, es, la información. es verdad Virtual Desktop sí. también te lo da sí. bueno Me pues ya el... entonces ya Ajá. tenéis algo mal quiere decir, ya no estáis en la cresta de la ola de lo que vosotros creíais sino que estáis sumergidos en algún problema, que vete tú a saber cuál es que poco a poco podréis saber cuál es que a lo mejor es el router es antiguo o a lo mejor, como se dice aquí y esto que parece que es todo matemáticas súper raras y que no, esto es esto es real, un canal de 80 megahercios, por ejemplo, que es el Naranjita, el que está debajo del rojo te está diciendo en la parte de izquierda los DBMS cuanto más cerca del router menos DBMS ¿vale? cuanto más a la derecha que ponga los 1024 que es ahora os explico lo que, lo que es el 1024 más difícil o sea tienes que tener al, como mínimo esa línea estar por encima de esa línea para poder llegar a esa velocidad si veis lo de 1024 QAM es la tabla esta abajo del todo pone 1024 QAM Veréis ¿qué narices nos estás contando? ¿para qué es eso? una forma que a mí me explicaron una vez que me parece estupenda para contaros esto esto es la cantidad de datos que vas a enviar a alguien cuantos más puntitos negros más datos llegan ahora si tú te pones muy lejos, si yo me pongo cerca de Julio ahora mismo y Julio levanta las manos y empiezo a hacer figuras como de barco, ¿no? Y me empiezas a mandar símbolos. Esos son esos son mensajes. Estás haciendo el símbolo de parar, el símbolo de girar a la izquierda, el símbolo de girar a la derecha. Vale, yo soy capaz de verlo. Ahora, si me alejo 100 metros de ti, ¿qué es lo que mm. veo? A lo mejor no veo esa diferencia de manos. A lo mejor solo veo que has levantado una mano. Mm. Pues esos son la cantidad de datos que voy a poder ver. Cuanto más lejos y más ruido haya de entre tú y yo, menos puntitos de estos voy sí. a ver. De hecho, disminuye con el cuadrado de la distancia. Es decir, que cada vez que... Eso, o sea, no es una no es una disminución lineal. Disminuye con, con el, el cuadrado de la distancia. Y aparte de eso, tienes que contar con la atenuación que se produzca por la, por las paredes, por eh, los objetos que tengas entre medias. Eso Entonces es. cada cada pared, mira, que justo lo estaba diciendo. La pared de yeso, a 3,5 gigahercios, o sea, de 3 a 5 atenuaciones de B en 5 gigahercios. Cuando la frecuencia es mayor, se la come. Cuanto más chiquitita la frecuencia, más, la, la, esa, más fácil es que se pierda en algún sitio. Choca contra la puerta, la puerta de madera te quitas seis debes. Todos esos debes empiezas a sumarlo y resulta que te vienes a esta tabla, ya estás por debajo de donde dice, ya no llegas a 1024, con lo cual te vas a esta tabla y dices, pues de 1024 no llego, te, me voy ya, 256, con lo cual la máxima velocidad que me puede entregar el router es 960 ya estoy rebajando la posibilidad real de recibir ese streaming de Víctor en mis gafas a la velocidad que yo quiero o a la velocidad que Virtual Desktop quiere o a la velocidad que le he puesto en Earlink. entonces si os apetece coger estas tablas y buscar las razones de por qué está ocurriendo todo esto y claro si eres friki si no, pues te dará un poco igual. Te quejarás y pondrás en Internet, pues a mí me va fatal. Y nadie sabrá por qué. Ni tú mismo. <risa> ¿Ves? Esto es una foto real de mi, de mi cacharro, de mis quest. Estoy transmitiendo a 1.200 y recibo a 1.200. ¿Por qué? Porque tengo el router ahí pegado. Y lo tengo solo para mí. Pero sobre todo lo tengo pegado, no tengo nada y lo tengo alto. Con lo cual no tengo... O sea, estoy a unos buenos DBMS con lo cual el router es capaz de darme los 1200 nunca me va a dar más de 1200 ¿eh? o sea el Wi-Fi 6 que no, eh no la extensión el Wi-Fi 6 que es lo máximo que, que te va a recibir las quest, porque las quest no tienen otra cosa es 1200, no vas a poder subir de ahí jamás, a no ser que saquen las quest 3 o la web no sé, lo que sea bueno, que nos liamos ¿que eh, habría la posibilidad de utilizar una tarjeta de red USB que, que no fuese, o sea, porque el, el wifi que trae Quest eh, realmente puedes ponerle el que tú quieras, al, bueno, el que tú quieras que sea compatible el driver con, con, con Android de, de Quest, le puedes poner otros dispositivos con, sí. con otros wifis también. Sí, de hecho, hay una cosa que mejoraría: es que la mayoría de todos los sistemas tienen dos antenas, el 2x2, dos dos, el mismo. Quiere decir que mm. mandas por dos, recibes por dos, y entre ellas, ¿vale? Y eso genera un, un flujo si tuvieses un mimo de cuatro tendrías más capacidad y, y además habría menos ruido en general, menos overlap y tal, con lo cual eh, podrías tenerlo pero cuatro antenas generan mucho más tráfico y consumen mucho más potencia entonces se te iba a acabar la batería mucho más rápido y aparte de todo esto del wifi ¿es el Quest capaz de decodificar de algo con un bitrate mayor de esos 1200 megabits por segundo, pero es que estamos hablando de los, de los 1200 de retorno. O sea, tú puedes, de retorno. claro, o sea, vamos a ver, tú, tú puedes crear y esto, Víctor, que tú eres experto en esto, eh, sácanos de la duda. Pero tú podrías estar comprimiendo una señal a mucho más mayor bitrate ¿no? de lo que luego vas a poder mandarle al visor. O sea, una cosa es el bitrate de codificación las veces que tú vas tomando muestras, y otra cosa es los datos reales que llegan a las gafas. son Estamos hablando de dos comunicaciones, dos, dos tuberías distintas, dos protocolos distintos en dos sitios distintos, ¿no? O sea... Bueno, eh, la verdad es que yo casi nunca he visto un vídeo, todo para consumo, que, es, que se vaya de esto, que se vaya esto. Le, por, por darte alguna referencia, cuando hacemos eh, nuestros... A ver, pero bueno, aquí, aquí creo que nos vamos a meter en algunos otros tevillas. Entonces voy a tratar de. de ¡Tú métete! De qué mala, sino, ¡Que no está raro! ¡Ah! ¡Que ¿Qué? no nos va a echar la ¿Qué? bronca! ¿Qué ¡Tú métete! <risa> bueno, <Vale>. eh, <risa> Mira, eh, Las cámaras, cuando nosotros las recibimos, llegan a 12 gigabits por segundo. Eso en el estadio. Toma. Luego de nuestras cosas, lo tenemos que ya mandar como para como una, una, un, una señal máster, comprimidísima pero que sigue siendo que tiene eh, más o menos a, a alta calidad, eso es 100 megabits por segundo. a Eso sube. Y luego nosotros, la, la 360, a lo más que baja en, después de nuestro sistema, es a 20. Por darte mm. una idea. Eh, por el estilo. Y luego lo que lo que se ve más en, en streamings caseros, pues suele ser unos 20, 30 megabits por segundo, 50, 150 es lo más que te deja poner Virtual Desktop. Al final, las lo... lo los megabits por segundo que se están hablando aquí Es mucho más en la capa más inicial de datos Esto es si te vas a bajar archivos o cosas por el estilo uh -huh. eh, lo, Hablando de capacidad de codificación Creo que nunca he probado un video de más de 200 megabits por segundo Dentro de unas quest, Dentro de unas quest El chip SOC que viene de, de Qualcomm, el XR2 Está más limitado por resolución Que por bitrate y lo que más que, que hemos sido capaces de que, de que se trague es un 8.000 por 4.000 a 30 frames por segundo. Y eso normalmente necesitarías, pues eso. Eh, si lo haces sobre los codecs normales, pues unos 100, 200 megabits por segundo, nunca, nunca mucho más. O sea que para, para ti estamos, estamos... O sea, se ha llegado a un límite. Los 150, por ejemplo, de Virtual Desktop que te deja como máximo... Más allá de esos 150, ¿no sería necesario? ¿O dónde estaría.? Mm, más difícil de contestar, porque al final, sobre todo cuando estamos hablando de, de streams para consumo más casero. Eh, es, un, es un paradigma, un, una sensibilidad mucho mayor de la que hacemos nosotros en nuestros eventos. Nosotros en nuestros eventos, pues al final podemos jugar un poco más con los buffers eh, de video y entonces eso hace que nuestros algoritmos, sobre todo los modos de codificación, podamos ser mucho más eficientes que, que aquí. Y si de repente nos fluctúa la red un poquito más o menos, pues... Eh, Pasa muy poquito, porque tenemos el buffer. Eh, pero eso no existe cuando lo estamos haciendo pues, en modo virtual desktop, en donde básicamente, pues, si lo mandas a 90 Hz, pues tienes eso, 9 milisegundos para que llegue o no tu frame de video. Entonces, pues, si vas muy justo con tu con tu ancho de banda, a nada que se te vaya por lo que sea por muy poquito, estás totalmente entregado. Con lo cual, aunque, claro. aunque streamees a 50, pues vas a querer tener bastante más no he visto o no soy consciente yo no me sé en ese momento una como un ratio de cuánto más quieres tener de ancho de banda nominal contra lo que vas a consumir, pero sí que sí que sé que quieres tener más, o sea, yo yo yo con mis 1200 eh, eh, me siento todavía un poquito desprotegido para streamear a, a 100. <risa> claro. Bueno, estamos hablando, pero estamos hablando de de que falta meterle esos 1200, hay que quitarle <risa> El 30%, hay que quitarle el 30% normalmente de, de porquería que nunca llega de verdad a tal. de Hay que quitarle también el overhead, que son esas esos datos que se van metiendo que no valen para nada. En realidad no es imagen. Si tú quieres mandar la imagen desde Víctor a donde estoy yo, imagínate los pasos que tiene que dar por cada router intermedio y cada información que van incluyendo información dentro de un paquetito de un camión y ese camión se va llenando de información que en realidad... Es una información superflua, que solo vale para llevar un sitio a otro, pero que no vale, no es solo imagen, con lo cual hay que quitarle también. O sea que estamos hablando que al final hay unas pérdidas brutales de un 40% de lo que es la velocidad real que tú tienes de tu wifi a tu gafa, que no vas a poder superar jamás. ¿no? O sea que sí que estamos tocando un techo, eh, un límite técnico en cuanto al... En cuanto a, al streaming, decía por aquí en eh, Volga Axoy, que se llama, es, es un, un técnico de, de Oculus, no, decía que la V23 sí, de Oculus Link dice que la resolución nativa de, de Quest es 5408, 5408 por 2736 combinada, no, porque eso sería el 1 a 1 de las Quest 2, ¿no? siempre y cuando asumiendo que el encode lo estás haciendo como debes, ¿no?, a 3.664. Entonces, eh, ¿merece la pena eh, subirle una resolución tan grande a un vídeo sabiendo que estamos en 5.408? Eh, o, te lo digo porque yo tengo la sensación muchas veces de que estamos siempre tirando a grandes números cuando los límites son muy pequeños en el visor, cuando ya seguramente podamos conseguirlos de alguna manera eh, En la aplicación de real o virtual que, que, que vendemos, ahí la pequeñita está de a 3 dólares Hay una sala que hicimos a propósito donde tú tienes un vídeo cortado y tienes 4K Tienes 2K, tienes 1K y lo tienes a 640 en SD Y entonces en la propia habitación das dos pasos para atrás y dejas de percibir ese detalle, dejas de percibir, el, do, el 2K y el 4K dejas de percibirlo, no hay una diferencia brutal. Sin embargo, del 2K al, al SD sí que hay una diferencia brutal, ¿no? Sí. Bueno, Entonces... pero de hecho, te, en esa aplicación no, no la he visto cómo se ven las Quest 2. Eh, ¿Es para Quest o solo para PC? Solo para PC, ¿verdad? Es solo para PC, de momento, sí. Sí, con razón. Ok, bueno, eh, no, la, no la he probado últimamente, pero... De hecho tiene que pasar algo contraproducente en esa, que es que si subes demasiado la resolución empiezan a salir unos ruidos sí, sí. extrañísimos. Eso es algo sí, que muere. Exacto. O bueno, alias o, o, o alia, de textura. Exacto. Alias de textura. Mm. Exactamente. Que o sea, en, en realidad existe tal cosa como como tener demasiada resolución para una superficie y, y <ríe> ya no solo es de no pasa nada, si ya se lo, ya lo cortará, sino que por cómo se hacen los mecanismos de sampleo para mostrarlo en la pantalla, pues acaba siendo peor, por lo que dice Julio, eh, eh, es este efecto de aliasing de textura. Eh, uh -huh. Pues sí, eso puede pasar y eso, en cierto modo, nos pasa un poco eh, Aquí es en donde he de confesar que parte de los de, de cómo hacemos el streaming para las gafas a, actual hace que, que perdamos a, un poquito de la definición del video original y uh -huh. por eso no por eso no tenemos tanto aliasing en, la, en las Quest nuestros masters lo tienen entonces es una cosa mira hace como dos meses estábamos viendo unos contenidos que grabamos en 2018 y ahora las vemos con un detalle que en su momento no las veíamos con las gafas. Siempre lo vimos en la pantalla, se hacía zoom y todo eso, pero no lo veíamos en las gafas y ahora en las Quest Pro los empezamos a ver. Uh -huh. y es de, ah, mira, pues igual y tenemos que volver a mirar nuestros perfiles de streaming para, para recalibrar para las nuevas generaciones. Y eso nos va a empezar a pasar, eh, que tenemos que eh, constantemente pues, ir recalibrando para, para atacar a la resolución correcta de cada pantalla. Esa claro. ha sido, por ejemplo, otra de nuestras discusiones con Extadium. Fue, oye, pues, bueno, si tú abres Extadium, eh, puedes ver en el menú, los postercitos, tal, tal, tal, eh, pues está calibrado para que se vea bien en las Quest 2 y de repente en las Quest Pro, pues, podría verse un poquito mejor. O en las Quest 1 se ve con un poquito de aliasing de textura, porque las Quest 1 tienen menos pixelitos. Eh, y acaba siendo... Todavía no tenemos una buena receta para hacerlo. Quizás podríamos tener un poquito más de device-dependent, digamos, eh, configurations, cosas claro, del estilo. Tenéis unos profiles llegado, para eh, cada. para O aquí, ¿cómo se hace? Cuando atacas a tantos visores a la vez y, y luego además atacas a tantos dispositivos como un teléfono, como un, yo que sé, una pantalla retina, pero luego te va una pantalla tal. Eh, al final. Eh, hablando de h264 por ejemplo los profiles no sí. estos famosos que utiliza todo el mundo eh, ahora mismo pues ahí tenéis en, en pantalla algunos de los profiles más normales del 4.2. estos son decisiones que tomas eh, técnicas es decir voy a empezar a, a codificar en esto eh, claro todo esto lleva a más anchos de banda pero tenéis que llegar a un término medio no o Está muy dependiendo del visor al que eh, tú le das Por ejemplo, Virtual Desktop eh, Debería él saber, porque claro, Virtual Desktop no es Oculus Oculus con Air Link sabe que solo dispara a un visor Pero Virtual Desktop sabe que tiene que disparar a muchos visores no Entonces, eh, ¿hay que jugar con los perfiles para cada tipo de pantalla, resolución? Eh, ¿O es mejor mm. término medio? y A ver... Eh... Virtual Desktop eh, Me parece que... Hay una lógica, esto esto no lo sé del todo bien eh, uh -huh. Por lo que he podido averiguar esto, Mira, justo eh, Antes de, de, la, de la Sesión de hoy me metí un poco en el Discord De, de Virtual Desktop Y parece que sí que hay adentro De, de, de la lógica del programa Aunque no te lo pongan las opciones eh, Conectores separados pues para cada Plataforma, entonces adentro de ese se da cuenta Un poco de lo que, de lo que puede o no hacer vale. Y lo otro, lo segundo que ocurre Es que es la aplicación de gafas en donde se controla la resolución y cosas por el estilo entonces me parecía que que sí que había una lógica digamos digamos que no está tan abierta para para los usuarios pero que por lo menos puedes controlar el bitrate dentro de la aplicación claro y, eso sí y, y creo que internamente pues intenta eh, aplicar o ap apuntar a lo que debería tener sentido para cada plataforma o sea, no está a punto, lo que trato de decir es que no está apuntando a ciegas sino claro. que hay una negociación entre el cliente de virtual desktop de la gafa y el, y, y el streamer de, del, del PC eh, en donde se hablan, entre entre otras cosas para qué framework va a ir y luego Pero es muy sí. dinámico, o sea, es bastante. bastante, estoy, Es que a mi Virtual Deus que me parece un software bastante impresionante de lo pulido que está. Ah, eh, sí, sí, sí, por supuesto. Sí, hay bastantes negociaciones sobre cosas como el codec y cosas por el estilo que, que si lo cambias, eh, hacían caliente adentro de una sesión de. Lo estuve probando con un nivel de Half-Life Alex, ni pestañaba, o sea, bueno, pestañaba durante un segundo, donde caía el frame rate a 40 y luego y volvía bien. Sí, no, no, es, es uno de los grandes softwares, es una de las grandes revoluciones, porque seguramente Airlink Link bebe... Bueno, Irlink tiene cosas también interesantes, ¿eh? todo el tema del slice ese que, que se sacaron de la manga, de, en vez de, en vez de eh, comprimir toda la imagen, comprimimos un trocito de la imagen y la enviamos, para que dentro de ese trocito de la imagen pequeño también vaya el tema de la latencia de los mandos, de la pose de la cabeza, ¿no? Porque si esperabas a que todo el render entero terminara del frame, pues cuando llegaba ¿Qué? al otro lado, la cabeza estaba en otro sitio. Y entonces, bueno, todo, todo eso es verdad que, que, que pudieron ellos hacerlo y que, que estaba muy bien. Pero Virtual Desktop es una de las grandes tótems de la, de la VR Yo creo que casi todos los robianos la, la tienen Casi todos los usuarios, de hecho, yo creo que la tienen eh, Porque mm. es, bueno, es, es, es una manera... Es muy útil Es muy útil Hay gente que dice que se ve mejor que Air Link Aquí ya empezamos con las sutilezas eh, Lo que es seguro es que hay que comprimir Eso es seguro O sea, que una un, un vídeo raw O sea, un vídeo sin compresión O sea, un vídeo 444 Eso no hay un dios que lo mueva son gigas, o sea, son teras o sea, eso es una burrada como un piano, con lo cual hay que hay que meterle mano. Eh, una de las maneras para meterle mano que todo el mundo sabe es el subsampling, que es bajarle el luma y el croma, ¿no? Entonces el luma lo dejas igual, que es el 4, y luego el croma, te pones a jugar con él, ¿no? O sea, que, que, que empiezas el rojo y el azul. Y el que y menos resulta Claro, empiezas a jugar con ellos y dices, venga, pues me quito la mitad, 4-2-2. Dejo el luma, el contraste lo dejo igual y me zumbo los colores. Y los colores luego, como el luma más el croma se, se hace la, el, el negativo, pues así salen las cosas rarunas. ¿no? Entonces, de lo que sería el 444, que sería una imagen estupenda, que es la que seguramente, Víctor, a ti te gustaría mandar ¿no? de, del evento, lo que me llega a mí es un 422. O lo que a la aplicación que hace Julio le gustaría mandar, que es el 444, a mí, por Virtual Desktop o por Airlink lo que me llega es un 4.2.2. Sí, oscuro secreto, sí. no te llega 4.2.2, te llega 4.2.0. ¿Cuál? La, de, <risa> ¿La tuya o la de Virtual Desktop? En general. En general, sí, nos llega el 4.2.0, o sea, nadie Mira. está tirando a... Bueno, no, no, no lo he comprobado para Virtual Desktop, pero me sorprendería. Y te explico la razón. Pero antes un apunte sobre lo que decías de los anchos de banda. Estoy aquí eh, viendo aquí rápidamente porque no me acordaba los números bien. Un cable HDMI o un sí. DisplayPort que será similar, pues para 4K60 eh, el videito ahí va a 18 gigabits por segundo. Es la especificación del, del cable. A eso uh -huh. tiene que ir para que cumplas con la especificación Me lo creo, porque nosotros recibimos eh, Cámaras a 4K60 Y eso va por un cable de fibra 12 gigabits por segundo o sea, ¿Y eso por qué es? Sea. Pues porque esa imagen va con Toda la definición y todo el Todo, todo, todo, todo, todo, todo. Y eso no se puede hacer sobre una red y entonces hay que pasar a guarrearlo de manera importante. Gracias. Aprovechándose de esta cosa curiosa del ojo humano que es que no es tan bueno. <risa> eh, somos muy buenos viendo luminosidad y no somos tan buenos percibiendo diferencias sutiles de, de color y por eso eh, en el mundo del video digital se ha decidido... Eh, que se puede cortar con el color y entonces en vez de usar el rgb que es lo que se usa para las pantallas y la razón por la que se usa para las pantallas es porque así es muy tonto no necesitas casi lógica para para que una pantalla sepa mostrarte un rgb porque cada pixel tiene tres subpíxeles tiene el subpixel rojo el subpixel uh -huh. rojo el verde y azul no y entonces tú uh -huh. le mandas una imagen que le especifica exactamente cada uno de esos o a sea, cuánto tiene que ir de intensidad y listo, no hay lógica casi Simplemente pues lo que diga esto, eso lo pones Pero eso se hace a 18 gigabytes Y este de otro hecho, modo el, el... Perdón, dime. perdón, no te quería cortar Continúa No, que se aprovecha Precisamente, vemos muy mal el color Y de hecho podemos incluso ver color Donde no lo hay, por ejemplo, si tienes una imagen verde Y dentro de todo ese verde Pones una cosa que es gris, se va a ver roja por, ah, por sí, estas ilusiones son geniales Sí, sí, exactamente Muestra exactamente hasta qué grado eh, El sensor real del ojo no le está viendo Y todo le, te lo completa el cerebro Es que es impresionante Totalmente. Sí, sí, sí esas ilusiones porque, aparte, te hacen ver lo limitado que es eh, el hardware del propio humano. Sí, eh, o sea que está sí. codificado para nuestro ojo. Un alien que viese un poco distinto ya entonces, no lo vería igual. De hecho, a lo bueno, mejor tu, tu perro ve la tele y, y dice: Esta mierda que es, esto me pone a mí más compresión, menos compresión, hombre. Eso es, sí, exactamente, exactamente. Y entonces, lo que ocurre aquí es. Eh, Muchos fabricantes, volviendo ya para, para converger en esto eh, Muchos fabricantes de SOX, de, eh, de móvil Incluyendo Qualcomm, por supuesto Lo que tienen es eh, soporte hardware para, para hacer estos códex, para, no para que se pueda hacer de manera más eficiente y tal, tal, tal eh, Pero se han dado cuenta que no tiene sentido eh, hacerlo pues, sobre los perfiles altos entonces, muchos solo tienen soporte hardware para el Chroma Subsampling 420 de los codecs H264 y 265. Nosotros hemos hecho pruebas, las hicimos con las Quest 1, no, no, no volvimos a repetir. Eh, hemos, las sido pruebas después, pero... hemos sido engañados toda la vida. Yo toda la vida pero pensando que estábamos en 422. No, 422 es, para hacer, es dentro de los entornos broadcast, eh, porque, ya, porque ay, aquí nos importa la calidad. Entonces hacemos 422 nah, nah, nah, nah, en dispositivos. Que yo haya visto en eh, todos los SOX, eh, Qualcomm y Apple, eh, lo que se soporta bien por hardware a resoluciones altas es 4.2.0. Joder. Y los humanos no nos damos muchas veces ni cuenta. O sea, bueno. de hecho, si lo miras, cierto es que si tú pones aún con el con, con alto bitrate en Virtual Desktop y luego lo ves en un con, con, el, con el cable pues se ve mejor pero es que claro uno es que está yendo a 18 GB por segundo y el otro está yendo a 50 100 con una, con unas pérdidas de color eh, interesantes qué es lo que te iba a decir que por eso claro por eso los vídeos 360 lo primero que pierden es el color te da una sensación de lavado ¿No? Porque no tienes, no tienes la información de color, eso es lo que muchas veces hemos hablado, las compresiones te matan el color. Eh, hay algunas que lo hacen más, otras menos. A mí me has dejado, ahora me has matado, sabiendo que estoy en 4-2-0. Porque, claro, ahora, ahora <risa> en mi cabeza funciona mucho mejor el, el decir, ahora ya os he pillado, desgraciados, sea, ahora ya sabía yo que había algo mal aquí, era imposible que lo <risa> no viera yo de, de esa manera, ¿no? Pero, pero, claro, no hay manera, no hay manera humana todavía, porque eso es consumo, eso es. Eh, codificación y codificación consume recursos Eso es el propio chip de Qualcomm O el propio chip de la RTX O de, la, de lo que tengas en casa el, el que tiene que hacer esa labor ¿no? Entonces, eh, uff sí, Me parece que la, las, las GPUs in Sí que permiten a resoluciones no tan altas Hacer eh, encoding y decoding de 4.2.2 eh, Eso ya, ya no me acuerdo ahora bien de las tablas Pero sí, es, bueno, o claro. sea NVIDIA sí que lo tendrá pero en eh, móvil, chips móviles de, de, de Qualcomm, etcétera y, eh, y eso es Qualcomm Qualcomm son los buenos eh. luego, luego de ahí es para abajo <risa> Oye, y ya puestos a contar mentiras eh, ¿a cuántos bits estamos? Eh, qué, ¿qué profundidad de color estamos? ¿estamos a 10? ¿estamos a 24? ¿estamos a 8? Eh, eh, porque de eso también ha habido bastante controversia eh, ¿vosotros eh, ¿qué utilizáis, eh, por ejemplo, en en la salida de... Nosotros de vuestros... Tenemos que cubrir varios dispositivos, vamos a 8 por canal y me duele un poco eso. A 8. Pero es así, pero la vida es así. Sí. <ríe> la vida. Claro, al final. Sí, sí, sí, y, y podríamos, sí, exactamente. O sea, el, el famosísimo banding que nos estás mostrando aquí. Sí. Eh, eh, pero incluso dentro de 8 bits hay otra cosa que se llaman los rangos de color y uno de esos te, te ayuda con el banding. que Hay una cosa que se llama el full range y otra que se llama el limited range. Eh, ¿Alguna vez han visto esto de que los negros no son negros Y los blancos no son blancos en video? Pues existe, es real Y Me a, a mirar los, los perfiles de color de eso Los negrises, que le llamamos Los negrises, porque en realidad eh, Eso es, creo que era 16, 16, 16 En RGB o algo así Que subía hasta 230 y pico En vez de sí, 250 y Eso es pico, que tienes que darle, y... de hecho hay, hay veces que te deja Incluso darle, ¿qué quieres? ¿PC sí. o, o full? ¿No? si le pones sí, PC es. te, te, te PC es full y el otro era limited o broadcast. Sí, verdad. Pero, sí, es verdad. Bueno, pues eh, estáis viendo Robianos que hay una cantidad de información que, que tenemos que utilizar y que depende de los eh, de lo que decidamos, así va a ser la imagen final, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen las ahí es donde vienen las grandes diferencias entre Airlink, Virtual Desktop, eh el háztelo tú mismo, tú podrías hacerte un codificador Y, y hacerlo, ¿no? Eh, lo que se manda, lo que ves en las gafas hay, hay una cantidad de datos brutales Todo esto es porque como no podemos mandar El churro que nos gustaría Que es sin compresión 444 a 24 bits O 32 bits de color Una salvajada ahí de HDR un... ¿Vosotros a, a todo esto, a Víctor, habéis estado jugando con el HDR? Hemos estado jugando Lo que pasa es que eh... El soporte dentro de toda la cadena es lo que se nos complica. Eh, pero, pero HDR para nosotros básicamente con llegar a lo que tienes aquí, a 10 bits de profundidad de color, ya iríamos bastante, bastante más finos. El problema lo solemos tener en, en el lado del device. Claro. Eh, claro, que, claro. que haya devices que... O sea, y, Mira, ahí caímos en alguna trampa hace algún tiempo. Bueno, no caímos, sino éramos conscientes de lo que estábamos haciendo, pero es, es un poco rollo. Ese poco rollo es, vamos a soportar móvil. y Vamos a soportar móvil incluye esa, ese campo minado que es, vamos a soportar Android. Y vamos a soportar Android, se dice en una palabra y se, y se logra con mucho dolor. Porque hay mucha variabilidad de dispositivos. Mucha, mucha, mucha, mucha, mucha. Sí, nosotros hicimos una aplicación de realidad aumentada que eh, nos llegaron gente quejándose de que no funcionaba y es que no tenía sensores IMU su móvil que eso yo no, nunca lo había visto porque hasta los, los móviles de... El más básico de los bajes, chicos de atrás, sí, digo detrás, rueda, no Era flipante No es que no tuviese giroscopio que hay muchos que no tienen giroscopio claro. es que no tenía claro. acelerómetro te acelerómetro? <ríe> <ríe> los nokia antiguos con la, con la serpiente creo que tenían algo sí, o sea, no sí tenían. yo creo que sí <risa> pues, pues, sí, pues hay algunos el... móviles por ahí rarunos que todavía se venden incluso que no tienen IMU ese es el mundo, claro, eso es lo que estamos hablando ahora, no de lo difícil que es para alguien lease Godin ¿no? con el virtual desktop, lease Oculus con Airlink Link o lease Víctor con Yerba Buena, mandando información a unas gafas cuando no sabes muy bien lo que va a tener el usuario final ni la cadena de que lo que está haciendo. Eh, ¿Estaría bien decirle a la gente que se conectara a un USB para transmitir la información? Tú, Víctor, di le dirías a la gente, si vas a ver vídeo o un streaming, hazme, el, o hazme y hazte el favor de conectarte un cable. Eh, me da igual que sea DisplayPort, que sea USB con el almode, que sea una compresión dentro de USB... ¿Tú abrazarías el cable y quemarías el, ver, el wireless? O... Yo en general, para todo, soy muy amigo de los cables. Pero yo, yo de hecho, mira, mira, mira, mira, mira. Esto de aquí, <risa> este headset, es no aguanto el Bluetooth por la latencia. Eh, aparte de que los drivers me van muy mal en Windows, pero bueno. Eh, para un streaming como lo que hacemos en YBVR, la, ya te dirían, ahí no. Ahí vas muy overkill. Porque nosotros hacemos... Digamos, nosotros nos aprovechamos de modos del de streaming que permiten hacer cosas que se llaman los frames parciales. Y entonces bueno, podemos ahorrar muchísimo más ancho de banda. Eh, para algo de pantalla, dudo un poco más. Si lo aíslas si al tema de solo la, de solo la imagen, probablemente uh -huh. la respuesta sería sí. Sí que hay ganancia... Eh, y no solo por el ancho de banda, sino también porque hay un tiempo. Y, es, y, y de hecho, me, esto está muy bien, lo hace Virtual Tea, está muy bien. Que, te, que hay un. como línea de tiempo, ¿no? Hay, y hay una línea de tiempo para codificar y otra para decodificar el frame de video. Que, bueno, son poquitos milisegundos, pero todo suma. Eh, pero en mi experiencia personal, es que la libertad del wireless es tan hermosa. Yeah. Que es quiero Cagarme un poquito El artefacto visual Y hasta te diría un frame o dos de, de, de retardo Con tal de no De no tener que estar con el cable Bueno aquí, aquí Pero eso, Reallo... eso es, es preferencia Sí, ¿eh? sí, sí, sí aquí en Real Virtual hay dos sectas Distintas, está la secta del DisplayPort Y luego la secta de los que les da igual y que prefieren eh, la libertad ¿Qué quieres? ¿Libertad o calidad? Ambas dos de momento no se pueden Porque no tenemos los anchos de banda suficiente eh, Para ir terminando Porque se, se nos va eh, eh, Eso es está. De libertad Esa, Se lo ha cargado No, que nos está mostrando Julio La libertad Y veas que tiene sí. una cosa en el techo Libertad. <risa> el cable. Eso, la pseudo-libertad es este, es este setup de cable que, que, que va colgando y que tienes ahí que para que puedas cable. tener tu... Sí, sí, está claro. ¿Cuándo creéis que, se va, que va a haber de verdad una, un antes y un después en el streaming? Porque ya sabemos, o sea, eh, las cámaras existen, el streaming, el CDN y todo el tema en medio empieza a existir ya con la óptica, o sea, con, lo, con la fibra óptica, somos capaces ya de, de enviar un tocho enorme de información. Eh, el cuello de botella lo solemos tener al final, ¿no? El usuario final en su teléfono, en su este, pero están llegando cables o están llegando tecnologías eh, que lo están mejorando, por ejemplo, el Wi-Fi 7, el Wi-Fi 7 dicen que puede empezar de verdad, ya empezamos a tener, por ejemplo, estábamos en 1000, en 1024 QAM, vamos a pasar con el Wi-Fi 7 a 4096 QAM, con lo cual el, la, va a ser una salvajada de datos, las 5 gigabits vamos a empezar a poder mandar en vídeo, no, vamos a tener que estar cerquita del router, cada vez más cerca, porque es verdad que las frecuencias nos van a obligar a ello, pero es verdad que vamos a poder tener ya 5 gigabits en, en Wi-Fi 7, una, una revolución, por ejemplo, otra revolución que se nos viene, el USB 4, si ya con el USB 3.2 podíamos llegar a 20 gigabits, con el USB 4 podemos llegar, lo último que está llegando, es que pueden llegar hasta 80, o sea, vamos a poder tener 60, 40 y 80 gigabits por segundo, todo esto con, con un, en formato USB-C, o sea, con el conector, pero la, la, la tecnología, eh, eso lo que está permitiendo es que, por ejemplo, en el 3.2, el DisplayPort y el Thunderbolt iban unidos eh, con un chip diferente, Dentro del mismo chipset del USB Pero había un chip que tenía que hacer el display port En el USB 4 ya se permite que vaya incluso dentro No necesitas un cacharro externo Por eso las gafas necesitan Actuales, necesitan el almo de activo Necesitas el chip dentro de las gafas para hacer esto Pero ya en el USB 4 cuando venga Ya va a estar incluido Ya vas a poder meter hasta PCI Express Ah, mira, por ese eso no lo sabía ¿no? Entonces que sí que va a permitir porque claro esto es lo que se permitía antes USB necesitaba los almodes para hacer USB DisplayPort y Thunderbolt pero sin embargo cuando llegue cuando llegue USB 4 ya va a estar todo eso que llaman el fabric eh, ya va a estar dentro el, el protocolo sí. lo va a permitir no necesita los almodes la... eran eran eh, pues modos que eran opcionales y que podía el fabricante elegir si incluirlos o no y ah, seguía ah. siendo estándar USB USB 3. pero con un chip Ahora, con un chip al lado, claro, sí. Podía elegirlo poniéndole el chip que procesase el HMI, que procesase el eh, PCI, lo que sea. Eran, esta, era, se, Estaban dentro del estándar, pero eran opcionales. Y ahora no, ahora son... Tiene que llevar todo. El cacharro tiene que poder eh, funcionar con todo. A, aunque supongo que habrá cacharros que no tiene ningún sentido que tengan PCI. Y sean estándar eh, USB. Bueno, pero 4, es, ¿no? es un protocolo que lo permite. A lo que iba hmm. es, con todas, las, perdón, con todas las revoluciones que están llegando con la tecnología, estamos abriendo los anchos de banda de una manera bastante eh, logarítmica, casi, ¿no? Porque cada salto es tres veces más, diez veces más que lo de antes. ¿Cuándo vamos a empezar a dejar de preocuparnos por la compresión de imagen? Para decir, tira, esto va a ser la propia cámara, le das y que le llegue porque le va a llegar. No, o sea, con 80 ¿tú, tú a ti te pone esto, así te pone te pone cachondo, decir un USB hombre, de 80 GB. Hombre, pues no se, no se ve gordo, hay eh, pero el hambre, el hambre de, de, de, de datos puede más que cualquiera de estos, eh, al menos en mi experiencia es que es es que, es que es que ya sé cómo llenarlo. Ese es el problema. Es el <risa> o sea, el sea, problema. No si tenemos no... todavía. O sea, necesitamos mucho más que esto. No me digas. Pues. Bueno, es que... Okay, pero con esto se puede... Con esto tú verías mucho mejor, ¿no? Esto lo enchufas y de... ¡Ay, qué chorrazo de datos! Claro, eh. Hombre. O sea, sí. Eh, en, pero más en entornos LAN, en entornos como esto de Virtual Desktop. Al final parte de lo que ocurre en estos entornos es que se sacrifican muchos de los de, de, de, de las eficiencias que existen adicionales en los códex, pues porque lo estás haciendo en tu casa o porque cosas como, bueno, ahora el ya defunto, es correcto decir ya sí, ¿no? Eh, no está muerto pero sí está muerto, no es un zombie A mí ya me ha devuelto eh, la pasta o sea que... Correcto, <risa> ya, ya Está muerto y eh, bien, muerto, sí bueno, de, de, de que se aprovechan de esto de tener una conexión cercana, eh, digamos que tenga pocos saltos de Internet y cosas por el estilo. Todos estos estos números son válidos dentro, dentro de los entornos LAN. Eh, en los entornos de Internet, pues siempre va a ser muchísimo más. No, ya no solo corto de, de megabits, sino que vas con, pues, con las, las las faltas de confiabilidad propias del, del propio Internet. Uh -huh. eh, entonces ahí ahí, va a ver, va a ver, ahí se va a tener que seguir apretando siempre porque el propio protocolo TCP y el propio protocolo IP eh, tienen sus ineficiencias alrededor claro. y, y, y no son solo sus ineficiencias sino sus protecciones para, para poder ser enrutados dinámicamente eh, de las que no te vas a poder escapar tan fácil ni con ni con un, un entorno entorno de completo de, de en tu casa de WiFi fi 7 con IP versión 6 y todo eso, eso va a seguir eh, a tener que seguir existiendo. Eh, lo que sí creo es que sí que puede llegar a haber, pues, me puedo imaginar un futuro en el que las GPUs empiezan a usar codecs que no sean los códecs de MP. Mira, por ejemplo, estuvimos trabajando hace un tiempo con una empresa que se llama IGLU, que ellos lo que hacían era que hacían codificación con otro codec que se llama el codec HAP HAP. Ajá. Eh, el HAP eh, es un código muchísimo más ineficiente para compresión uh -huh. que el 2 265. 5 Lo que tiene es que es muy baratito, muy baratito en cómputo. Entonces uh -huh. casi no quema CPU. Y casi. O sea que codificarlo y decodificarlo cuesta poco. Aunque aunque consuma mucha red. Y eso para. y alguna variante de eso. Eh, sí, que puede llegar a ser más viable con, con estas otras conexiones. De modo que digas, oye, pero es que lo tendría que hacer a 3 gigabits. Ah, pues no importa, lo haces con un Codec Hub o similar. Para que al fin, como es para consumo en casa, pues mira, me ahorro mis 10 milisegundos de encoding y se vuelve uno. Mis 10 milisegundos de decoding se vuelve uno. Y si la red hace que, no, que pueda ir también con 10 milisegundos, pues mira, ya me ahorré veintitantos milisegundos. Me ahorro GPU, me ahorro CPU. Y voy mejor. Y ese es un futuro que podría llegar a empezar a ser factible si, si esto funciona bien. y O sea, uh -huh. para, digamos, para no, no tener que usar necesariamente los codecs 264, 265. Claro, eso, eso eso daría para otro programa. Que sepáis que llevamos dos horas 45 minutos. Sé de uno que, me, que, que está a punto de cortarnos la conexión. Está en casa diciendo: pues, Se acabó, se acabó que le. <risa> si queréis, vamos. <coughs> Espera un momento. <coughs> que. Vamos a ir despidiendo porque visto podríamos estar una semana hablando contigo, porque hay tantas cosas, o sea, hay tantas cosas que nos que nos apasionan y que, y que además como usuarios finales las sufrimos y, y como las sufrimos en Real O Virtual, todos los usuarios que venís aquí, Rovianos, tenemos esa curiosidad por saber por qué las sufrimos, por qué fallan las cosas, por qué, cómo podríamos mejorarlas, ¿no? O sea, hay gente, Víctor, aquí que sepas que se hacen sus propios visores. O sea que hay gente que le arranca las lentes de otros visores y se las ponen. Y saben seguramente mucho más que algunos ingenieros que están en las propias empresas. O sea que, que bueno. Yo creo que... A mí que me den clases de eso, porque... <risa> bueno, pero vamos, que, que, que, que sí que es súper, súper, súper interesante. A mí se me quedan todavía eh, cosas que, que preguntarte, pero yo creo que por la salud de todos sí, <risa> deberíamos, deberíamos ir cortando. El, eh, Tú ya has dicho cuál iba a ser el futuro, el futuro fuera del H264, fuera del H265. Eh, la última pregunta es, ¿cómo te ves de aquí a...? a cinco años vamos a ponernos no, no tan exagerado de aquí a cinco años cómo ves el futuro del streaming para terminar en anchos de banda a lo mejor en compresiones o crees que viene un antes y un después o va a ser muy poquito a poco um, para casa yo sí que me, me puedo dentro de la casa yo sí que me puedo imaginar eh, que ese delta que todavía tenemos que sufrir como por yo creo que en parte por usar el mismo tipo de códex que se usa para transmisión online o sea esto es por, pues porque porque eh resulta un poco, resulta bastante conveniente usar los mismos, dado que ya tienes una GPU que te hace el 3D y que sabes que es buena en este codec pues lo haces, pero alguna evolución en la que pudiera existir algún modo más optimizado de transmisión que no sea hacer como piggybacking de lo que ya había en las propias GPUs, uh -huh. eso sí me lo puedo imaginar y para los modos de transmisión como el nuestro de, de que, que, para, para eventos con buffering o algo por el estilo eh hay evoluciones como, que son muy interesantes, como estos movimientos que estamos haciendo con el code KV-1, que ahora está siendo soportado por la nueva sí. generación de GPUs de, sí. de, de, NVIDIA y que vendrá digamos más adelante. Hay gente que lo eh, ha preguntado en el chat, de hecho. El, el, el AV1. Eh, sí. Eh, al final, yo creo que va a ser... Un, eso sí que va a ser un otro, otro nuevo como... O sea, cada uno de estos nuevos codecs acaba siendo como... Algo así como un 50% de eficiencia con respecto a la versión anterior. Uh -huh. eh, yo... A ver... Eh, no... Des y mira... Por, con cosas como las, como la, como las gafas Barrio, eh, las XR 3 sobre todo, eh, ahí sí que da, hay mucho más margen para poder hacer una captura de muchísimo mayor calidad y que, que pudiéramos eh, subirlo. En cinco años probablemente me imagino que podremos, me gustaría pensar que podríamos hacer eh, voy a soltar unos números y que y, que, y luego venga, que venga, no se necesite, eh. Que si <risa> frames me gustaría poder hacer en cinco años. La Virgen, Para, 15, para, 15, para 15, frames en vivo. Lo, fir lo firmamos ya eh, Ya, ya, y, y yo Pero igual, igual ya acabamos ahí, sí, Pero con hacer 8K 120 frames Me gustaría mucho más que hacer 16K 60, fíjate. Pues aún así, habría gente que se pondría las gafas y diría, mmm, le noto ahí un poco de... No, no, no me convence todavía. <risa> ahí ahí es estaríamos seguro. ya roza rozando el límite de lo que se puede enfocar con las pancakes, Tendría que ser ya otras lentes, un proyector ahí enchufado al ojo o algo así. claro no Sí, claro, sí, sí, sí. 16K 120. Bueno, entonces ahí sí. Bueno, como... eh, no, no hace bien, falta viajar. Eh... No hace falta hacer nada, ya te lo pones. Sí, señor. lo que lo que sí veo en cinco años todavía un tanto lejos es eh, poder hacer en eventos en campo eh, un un video volumétrico que pudiera realmente ser usado eh, los que he visto ahora o tienen que hacerse en estudio y se hace a muchísimos gigabits por segundo o, o son unas point clouds que si te mueve, que qué bonito que están bien colocadas pero le haces para acá y ya ves el hueco eh, lo, y luego está cuenta. nerf te Cuando se pregunta. puede ejecutar nerf en, en un dispositivo móvil, en una GPU móvil, y, y puedes renderizar con una red neuronal oh, oh, oh. los huecos de, no, claro. que quedan, eso sería y, la hostia. Y, claro, y el campo de luz, no. los light fields... Eh, que... Light fields. Claro, eh, sí, pues sí, eso sí, ya claro. entramos en otra cosa, eso ya no es otra cosa. O sea, yo, que... yo espero que, que, que Víctor esté ahí para cuando estén ya funcionando y nos lo suministre. Ahora que lo veamos, nos haga Pero... la copa Davis y puedas andar la... directamente la por la pista. Sí. Vas andando por la pista y vas. Y para eso, claro. eso ya es venirnos muy arriba. Yo de primera lo único que pido es que eh, Víctor consiga los derechos para que se puedan transmitir. Todos los deportes y todos los eventos que a nosotros nos gustan y se pueda meter en unas gafas y que de esa manera la realidad virtual rompa ese techo de cristal que parece que tiene, ¿no? que, que, se, que es o matas zombies, lo haces unos puzzles o juegas a Bitsaber. Saber. ¿no? Hay mucha gente fuera que lo que está esperando es streaming, quiere ver espectáculos, eventos y todavía no sabe cómo hacerlo o nadie le ha explicado que se ve muy bien todavía. Así que. Yo ese, ese es mi deseo de aquí a, a unos años. No sé si cinco, cinco me parece mucho. Pero a lo mejor cuando salga Apple o vete tú a saber. Pero bueno, eh, muchísimas gracias, Víctor. Y enhorabuena, VR, por acercarte a estas tierras del de, metaverso, de, de real o virtual. ¡Ah! ¡Ah ¡Lo ha dicho! ¡Lo he dicho! ¡Calla! <risa> Pero bueno, casi tres horas de, de programa para explicar un montón de cosas. Se me ha hecho súper interesante. Había cosas que, que tenía muchísimas ganas de preguntaros. O sea que. Muchísimas gracias por venir. Esta es tu casa, para cuando genial. Muchísimas gracias a, a ti, Oscar, por la invitación y un placer, Julio. Eh, Lo mismo un, digo. Contigo. Sí, señor. Pues de aquí, de aquí, cosas, aquí. Muy aquí. Con cortes de luz y todo, pero bueno. Sí, eso sí. Sí, señor. Ay. Bueno, Julio, nos vemos el domingo que viene, ¿no? Ahí estaré. Ahí estarás, sí, señor. Y a vosotros, Robianos, muchísimas gracias por elegirnos para pasar la tarde noche, ya noche cerrada aquí de un, de un domingo. Eh, mañana es fiesta en buena parte del país, eso es lo que nos hace, porque si no mañana a las 7 habría que estar por ahí plantando. Eh, gracias también a los que nos <risa> veis en diferido y, y como siempre intentamos terminar los directos, poneros el visor. Utilizar la VR Contar las bondades de la VR No ser tan críticos como somos aquí Que esto es terapia de grupo de los domingos Y que sea lo que tenga que ser Más visores, pues más visores En algún momento vendrán más juegos Y vendrán más streamings Hasta entonces, que lo veamos todos juntos Y que los disfrutemos Un saludo a todos, buenas noches Hasta luego, buenas noches, buenas noches. Adiós